Bueno, buenos días a todos, yo sigo publicando y hemos preparado una sesión informativa con, con todos los compañeros del Vicerrectorado de Investigación y bueno, como ya empezamos un poquito tarde, eh, nuestro Vicerrector de Investigación y Transferencia, eh, Enrique Herrera, le voy a dar la palabra y, y bueno, ya sabéis que cuando, cuando termine de hablar Enrique vamos a empezar una serie de turnos de preguntas por los diferentes servicios del Vicerrectorado para intentar resolver todas vuestras cuestiones. Las preguntas, bueno, yo diré cómo las hay, las tenéis que ir lanzando por, eh, por el chat. Yo le iré recogiendo todas las preguntas iré, y haremos una sesión, iremos pre, presentando todas las preguntas por bloques, ¿vale? Y, y bueno, ya las la vais respondiendo a las personas que os corresponda, ¿vale? O la, o la iré leyendo vale y las vais respondiendo, dependiendo ya del tema que, que sea. Bueno, Enrique, muchas gracias por, por asistir y ya está, te damos la voz y la palabra. Muy bien. Gracias, Dani. Pongo un rato de vídeo, espero que no se vaya. Eh, bueno, pues muy buenos días a todos. Eh, queríamos, desde el vicerrectorado aunque ya hemos estado en conexión con todos vosotros, vía correo electrónico y vía llamadas también y WhatsApp, pero queríamos dar la oportunidad de, de tener una ventana abierta para conectar con todos los investigadoras de la Universidad para resolver dudas y también transmitiros pues, mensajes de índole general sobre las distintas actividades que ahora mismo podemos podemos desarrollar y hacer lo que es en investigación. ¿Sabéis que, desde el principio, pues, la situación en que tenemos lo que hace es que abre como un paréntesis en muchas de las actividades y de plazos y de distintas convocatorias que tenemos relacionadas con investigación? Eh, en general, todo digamos eh, queda un poco pospuesto. Eh, hemos tenido muchas consultas continuas sobre plazos, sobre becas, sobre renovaciones, contratos, eh, con estado de convocatorias y, y bueno, pues la hemos ido respondiendo individualmente, pero creo que ahora tendremos oportunidad hoy de escuchar directamente algunas de las que hayamos respondido y otras nuevas. Y, y lo que queremos, como digo, es mantener contacto con todos vosotros y daros respuesta de todo lo que, de todo lo que se va haciendo. Enrique, le has dado a el sonido. Ay, pues no, Hola. parece que no me estáis oyendo. Ahora sí. Ahora sí. Hace solo un momento, te escuchamos bien. Hace solo diez ¿Sí? segundos. Mira Dani, mira, Dani, el tema de Pilar, porque dice que está intentando entrar y que alguien, no sé cómo se le puede dar cabida. Supongo que cuando nos salgamos. Bueno, pues repito, no había escuchado entonces al principio. No, no que... sí, sí. Han sido ah. dos segundos. Ah, vale. Bueno, entonces... A grosso modo, eh, eh, las, las acciones que podemos hacer desde el Instituto de Investigación y que estamos haciendo, eh, concretamente, es, por un lado, hay algunas convocatorias, tanto del ministerio como de la Junta, que en estos momentos de especial importancia en España y demás están, están saliendo en relación con investigaciones con el coronavirus. Y, bueno, hemos hecho una llamada a los investigadores de la Universidad de Granada para participar de momento, la convocatoria que tiene abierta eh, Madrid, el Ministerio, a través del Carlos III y luego la Junta va a abrir ahora otra, también en la misma dirección. Hemos mandado la información y, bueno, estamos esperando que se evalúen rápidamente, que, bueno, se, se den los proyectos convenientes. Con respecto a investigaciones concretas que estamos desarrollando en Granada para ayudar también de forma local a, a, a los hospitales, bueno, estamos trabajando con investigadores que tienen medios para poder hacer impresión 3D, Hemos hecho y puesto a disposición del Estado el tema de las PCR para poder hacer analítica de coronavirus y, y luego algunas investigaciones que están acompañando a nuestros médicos y sanitarios en el hospital para intentar descubrir cómo atacar mejor este fenómeno del COVID, pues también se están llevando a cabo. Y Coordinamos justo con el vicerrectorado de de profesorado pues todos los accesos que son necesarios e indispensables recogidos según la normativa nacional pues a los laboratorios eh, siempre que son tareas de investigación pues estamos intentando resolverlas pero ya digo en el, en el marco estricto de lo que la orden de lo que la orden manda por lo demás tenemos que seguir trabajando en nuestras investigaciones eh, siempre que podamos hacerlo de casa aquellos que requieren algún uso de laboratorio pues tenemos que tenernos a la orden y hay cosas que hay que parar pero yo creo que tener tranquilidad vamos a ser muy flexibles desde el vicerrectorado y las órdenes y los comentarios que nos van llegando en las distintas reuniones que hemos tenido con el ministerio, pues se va a pretender también hacer lo mismo. Flexibilidad, son situaciones especiales y vamos a intentar, por supuesto, que nadie salga perjudicado esta situación más de lo que ya estamos, ¿no?, en general. Eh, por eso pues hemos mantenido sobre todo mucha tranquilidad y le hemos dado tranquilidad a la gente con los contratos en cuanto a renovaciones, en cuanto a, a poder seguir contratando gente y que mantenga su puesto, que eso es un tema muy importante. Y, y, bueno, tenemos que esperar a ver qué pasa cuando pase el paréntesis. A partir de ese paréntesis volver a abrir los plazos en todo lo que tenemos, que sea factible. Hay algunos programas, por ejemplo, el plan propio, que hemos pensado que bueno, quizás no tenga ya sentido en estas condiciones y algunos pues los aplazaremos para el año que viene. No son sí, muchos. Sí. Y, en general, eh, todo lo demás sigue... Sí, como digo, en stand-by, esperando a que se abra la situación y que pues, podamos seguir trabajando de forma normalidad. No hay no hay mucho más. Avisaros de que vamos a hacer esta reunión hoy. Si al final queda gente sin entrar y no puede, pues la repetiremos. Pero también que todas las semanas vamos a intentar poner una o dos reuniones de este estilo con el personal de, de vicerrector de investigación para resolver dudas y resolver problemas que quizás merezca la pena hacerlo en directo y hablando de forma continua, eh, lo habla con mi granje y se va a gestionar así, y, y bueno, y, y poco más, deciros que estamos a vuestra disposición todos por correo electrónico como está siendo para, para resolver vuestro problema, agradeceros la paciencia que tenéis con muchas cosas, no estamos en una situación especial y todos nos tenemos que adaptar, y poco más, hoy lo que queremos al final es daros la palabra y yo no voy a decir ya nada más, quiero daros la palabra y que pongáis todas vuestras cuestiones, preguntas, las pongáis a los miembros del vicerector de investigación. Deciros que vamos a hacer también una recopilación de esas cuestiones, un fichero FAT de, de preguntas frecuentes, con respuestas para poder resolver cada una de ellas y que quede ahí un poco de historia. Y que, bueno, cuando, cuando tengáis alguna de ellas, que vayáis a ver si rápidamente se resuelve de esa forma y si no, ya pues, ahí en contacto con nosotros. Nada más. Muchas gracias. Uh, otra cosa final. Cuando se incorpore Pilar, le quiero dar la palabra. Sé que está muy muriada, pero sé que tiene ganas también de entrar y de hablar con todos vosotros para transmitir un mensaje institucional. Ahí está en contacto. Gracias. Yo le he vuelto a mandar el enlace, lo está intentando de nuevo. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces, como digo, paso la palabra. Dani, combina un poco las cuestiones y sí, vamos claro. intentando resolverlos todos. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Está Elsa, Elsa Calero nos ha preguntado, creo que va para, la pregunta para Juan Antonio o bueno, yo creo que la podéis responder todos, nos indica de, de qué forma nos afecta con respecto al cobro de la FPU si nuestro contrato finalizaba en diciembre se verá prolongado hasta diciembre o cumplirá cuando tenga que cumplir independientemente de las plazas de entrega vale, bueno, una pregunta sobre la FPU sobre qué va a pasar con los contratos, evidentemente vale y después Juan Antonio, estás leyendo la pregunta tú Sí, buenos días a todos. Me alegro de, de escucharos. Venga, pues dale, José Antonio. Bueno, no… no el sacalero. Sí, no, no tenemos ninguna instrucción del ministerio de momento. Entonces, no sabemos que muchas mmm, ayudas se van quizá a prorrogar o, o los plazos están suspendidos, pero realmente nosotros somos… Un organismo que ejecuta la, la ayuda y nos tenemos que atener a, la, a las instrucciones que nos vaya dando el Ministerio. En este sentido, pues iremos planteando al Ministerio todas las, las dudas que nos planteen para ver cómo se solucionan. Muy bien, gracias. Gracias, Juan Antonio. Nos pregunta ahora. Vamos a ver. Creo que para la oficina de tráfico. De, de transferencia. Creo que he visto por ahí a, Hombre, bienvenido sea jefe. Muy buena. Ya te, te vemos. Estamos leyendo las la preguntas. ¿Vale? Perfecto. Y, bueno. Ángela eh, Mesa, creo que es para banqueri que banqueri creo que lo he visto antes, antes conectado. Y me indica, he de recibir un pago... Por un proyecto a través de la OTRI y no sé cómo proceder en estos días para poder realizarlo. Buenos días, aquí estoy. Eh, vamos a ver, Ángel. Eh, una pregunta: eh, cuando dices un pago, ¿te refieres a que tenemos que emitir factura o, o a una retribución? ¿A qué te refieres exactamente? Vamos a ver si No escribe. Si no lo escribe, puede responder las dos cosas. Jesús, puede responder los dos sí. casos y eso. Vamos a ver. Bueno, la OTRI sigue funcionando exactamente igual. Cualquier necesidad de emisión de factura o de cualquier tipo, a Administración OTRI y, y todo eso está coordinado perfectamente. En cuanto a las retribuciones, se transmitan de la misma forma y el compromiso que tenemos de gerencia es que todo lo que entre antes del día 10 de un mes eh, la retribución se percibe a finales del mes siguiente, o sea, un máximo de, de 50 días. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a ver que se me ha ido todo para arriba. Ángela él se la tenemos. Inmaculada Valor Segura. Esta va para ti, Miguel Ángel, para la, o para la oficina de, de proyectos que necesite por ahí, ¿vale? Eh, inmaculada pregunta en relación a los proyectos FEDER, ¿vale? Un, se un segundo, Dani. Eh, comenta a la rectora que necesitas que la autorices porque no entra directamente. Vale, a... me parece que me raro. voy a salir un momento de la sesión y entro otra vez. Que se salga y entre. No voy, a entrar, voy a salir yo mientras que me sale algo de un cuadro de diálogo, pero no, no puedo cerrarlo. Vale. Los cuadros de diálogo bloqueados ahora y ahora solo que salen bloqueado Un minutito, que está entrando mucha gente ¿Vale? entrando. Vamos a ver. El servicio restaurado ha aparecido. Vale, Muy bien, ya le puedo decir a la, la red claro porque ya estoy pidiendo todas las personas, no ¿vale? Pilar, ahora, por aquí está. Sí. Pilar. A ver si aparece. Ya debería estar por aquí. Pilar, ¿está por ahí? A ver, yo creo que la tengo. Sí, por aquí. Sí, buenos está? días. Ya sí. está, por ahí. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. Están me acostando a entrar y mira que todos los días <risa> hago seis, siete. Me paso el día haciendo videoconferencias. ¿eh? En la cocina, en el cuarto, con el sí. móvil, con otro. Bueno, buenos días, ¿cómo vais? Bien, bien. Muy, bien muy bien. Bien, bien ¿no? Muy bien. bien. Bueno, pues una buena noticia es que acabo de enviarle a Enrique, que ya ha salido la convocatoria en Boja de las ayudas eh, de la línea esta especial que ha abierto la consejería. ¿eh? Vale. Y, vale, va. y bueno, ya os habrá estado comentando, Enrique, pues cómo vamos trabajando, la idea que tenemos de estar coordinados con, con los rectores andaluces, por supuesto, y también con la Crue y con el ministerio porque bueno hay decisiones que ya requieren una coordinación total como por ejemplo bueno pues aunque todavía no, no se ha dicho públicamente sí que es importante que sepáis que posiblemente lo que queda de curso aunque posiblemente no seguro vamos a continuar con la enseñanza online y, Distinto el tema de la evaluación, que, bueno, pues tenemos que ver porque realmente no estamos preparadas las universidades presenciales, bueno, ni incluso la UNED, que sabéis que hace exámenes eh, presenciales, pues para hacer una evaluación al 100% fiable, e igualitaria, por metodología de, de online, aunque es cierto que la evaluación continua está funcionando, que en general en un porcentaje elevadísimo todo el profesorado está respondiendo bien, hay alguno que todavía no ha contactado con sus estudiantes, pero bueno, en general creo que, que van bien. Ayer tuvimos una reunión de dos horas, el vicerrector de estudiantes y yo, con, con los delegados de estudiantes, y la verdad que, que la respuesta está siendo muy satisfactoria. Siempre está el caso, que ya sabéis que el que es malo antes lo sigue siendo ahora, y bueno, pero eso está bien. Pero en general la verdad que yo estoy muy orgullosa y satisfecha de esta respuesta que está bien. A nivel de investigación sabéis que hemos tenido que limitar muchísimo los permisos. ¿Por qué? Pues porque había gente pues, que quería permiso de 8 de la mañana a 12 de la noche, todos los días de la semana, en Semana Santa y todo, y esto no puede ser, no podemos empezar experiencias nuevas, no se pueden empezar experiencias nuevas, y lo que se está haciendo es, bueno, pues, la sostenibilidad, por pues, lo que son animales de experimentación, acuarios, eh, tratamiento de plantas, conservación de líneas celulares, etcétera, que permitan, pues, que, que continúen esas experiencias que estaban o algunos temas que había de series de año y año y, y sacarlo así. Por lo demás, bueno, pues, también se está autorizando… Como os habrán comentado, eh, los casos de, de ensayos especiales o ayudas para recogida de las impresoras 3D y para bueno toda la colaboración que se ha hecho con material, os quiero agradecer el esfuerzo que sé que, que habéis hecho en el tema de los protectores. Han sido buenos y luego bueno, pues ahora se están intentando con piezas diferentes de los respiradores. Y también deciros, bueno, pues que estamos en contacto con las autoridades sanitarias, tanto autonómicas como locales, y particularmente con nuestro delegado, nuestro compañero Indalecio, pues prácticamente todas las noches hablo, me comunico a través de WhatsApp y en esta idea estamos tratando de dar todo el apoyo de, de, que corresponde. Y bueno, yo ya me callo y lo que quería era, bueno, saludaros, agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo eh, decir que, que estoy convencida que vamos a salir juntos más fortalecidos y que vamos a seguir haciendo grande a nuestra universidad y algo que le estoy diciendo en estos días a la gente por favor sacar los números de los cajones y ponerlos a publicar porque lo vamos a necesitar no y entonces siempre hay ese típico trabajo que se quedó esos números que se pueden ver de otra manera ese análisis que puede también Decir que ayer fue un día especial, importante, se han defendido dos tesis doctorales ya totalmente online con los tribunales virtuales, con una resolución que se ha puesto en marcha en un tiempo, la verdad, que récord. Hoy va a haber otra y esto, bueno, pues nos está permitiendo, bueno, pues que en este sentido podamos continuar con, con la acción que, que teníamos. Igualmente, ayer en la reunión que hubo entre CRUE y el Ministerio, bueno, pues se ha visto, se le ha trasladado al Ministro de Universidades, que por favor señale al, al Ministerio de Ciencia la necesidad, bueno, pues, de prorrogar plazos, ampliar el, tanto lo que son las becas FPU, FPI, como en proyectos, justificaciones, etcétera. Yo ya con esto me callo y prefiero ir a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Bueno, Dari continúa con las cuestiones. Bueno, muchas gracias, Pilar. Me alegra verte. Eh, voy a continuar con las cuestiones. En el chat he tenido algún problemilla porque me aparece solo desde la 1021. ¿eh? Entonces, vamos voy a ah, dejar la cuestión esa de fondos FEDE. Sí, voy a empezar aquí a la 1021. María Elena Díaz Jorge ha preguntado: eh, en nuestro caso de los proyectos FEDE, que llevo tanto y de como FEDE, necesitamos nuestro laboratorio, que son archivos y monumentos. Esto es un parón para los proyectos, pero también para sesenios, para la productividad va a bajar. Eh, ¿Va a significar.? A este paso, un año perdido, si esto sigue así, se van a tener en cuenta en temas de productividad y sesenio. Bueno, Miguel Ángel, ¿tú sabes algo al respecto sobre cómo nos va a afectar el parón en relación a, a todo este tipo de complementos? Eh, yo, eh, perdona eh, sí. Vamos, a ver, Miguel Ángel, sí, sí, sí, sí, perdón. Sí. Adelante, adelante. Esto es un tema, además, Elena, a se lo comenté yo también. Mirad, esto es un tema que ya lo estamos hablando los restores. ¿eh? Eh, nosotros mañana, los rectores andaluces, mañana por la tarde tenemos una videoconferencia con el consejero para hacer un repaso de temas, pero esto en Cruz ya se está viendo, que bueno, que va a haber un retraso importante sí. en temas de investigación. Ah. Eh, en efecto, como dice Elena, todos los que los archivos están cerrados no se puede ir. Ella incluso, además, que trabaja in situ en la Alhambra, pues... Tiene, va a tener ese problema, pero me cuesta, bueno, pues que fijaros en proyectos que a lo mejor tengan que empezar ahora experiencias para cumplir, ¿no?, el calendario del plan. Bueno, pues todo eso se va a tener en cuenta, ¿eh? Yo creo que en esto tendrá que ser un poco, pues, similar a cómo se está haciendo el tratamiento con las bajas por maternidad y paternidad, ¿no?, a la hora de, de ese senio, etcétera. Muy bien, gracias. De nada, Elena, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchando a todos. Ánimo. A vale, todos. me alegro. Mm -hmm. Venga, un beso. <risa> Hombre, totalmente, no lo dudo, vamos. Muchas gracias, Pilar, por, por responder a la pregunta. Y tenía también la siguiente. Dani. ¿eh? Cuéntame. No, respecto a... Estoy viendo que hay bastantes preguntas sobre el plazo de ejecución de los proyectos, Fede. Vale si se va a, a poder prorrogar o no, con cargo a esto, bueno, en general, todos los plazos de ejecución de proyectos. El ministerio ya ha dicho que automáticamente no se van a prorrogar los plazos de ejecución de los proyectos. Sí se prorrogan todos los plazos de emisión de informes, de justificaciones, etcétera, pero no se prorrogan automáticamente los de eh, ejecución. ...habrá que solicitarlo, luego cuando acabe sí. este plazo de estado de alarma habrá que justificarlo y motivarlo. Bueno, no será igual el que eh, a lo mejor pierde todo el año por haber perdido dos meses, por ejemplo ha perdido la posibilidad de salir al campo... ...a ver los polluelos de pájaros, que hay algunos que investigadores que están ahora en esa fase y perder dos meses en primavera les supone un año... Eh, podrán pedir, por, probablemente por estos dos meses puedan pedir un año, ¿no? Entonces, cada uno tendrá que valorar cuánto tiene que, en cuánto le ha afectado al proyecto, y, y será una ampliación individualizada, es lo que ha dicho hasta ahora el Ministerio, claro, esto puede cambiar, ¿no? Pero que cada uno tendrá que, que ver sus motivos y cuál es el nuevo plazo que necesita. Y con los FEDER de la UGR, pues, será muy flexible, o sea, si era hasta diciembre del de, de año que viene, pues se, se podrá ampliar sin ningún problema. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la respuesta. Y tenía por aquí otra pregunta, que un poco también está, está relacionada, una pregunta de Concepción Jiménez, y creo que va para, para nuestras compañeras de, de, de la Oficina de Proyectos Internacionales, que creo que haber visto por ahí a, a nuestra compañera Marí, María Ross, y es eh, en relación a los plazos de, de ejecución de los paquetes de trabajo de los contratos que tenía. Se flexibilizan. María. Bueno, dejo la pregunta por ahí. Vamos. Eh, Daniel. Vale. Ah, sí. sí. Está María, está María José. Ah, Esta está, está es está la, la oficina días. de proyectos. ¿Qué tal, María José? Hola, pues bien, gracias a Dios estamos. No te había visto, no te visto en, en la lista de personas porque son 200 es muy difícil buscar. Sí, además, sí, es que además estoy intentando activar la cámara, pero yo creo que ya está saturado todo. No, porque como estamos tantos, casi mejor sin cámara porque va a ir más, un poquito más rápido sí. y tenemos que priorizar el sí, sonido sí. en vez de, de la imagen, ¿vale? Uh -huh. pero, para, te dejo la palabra, María José. En relación a Atenea y a los papeles bueno, de trabajo, si se van a sensibilizar. Sí, sí. A ver, eh, bueno, la Comisión Europea nos ha dado un mandato de que intentamos flexibilizar lo máximo posible las ejecuciones de eh, la COFAN y eso incluye lo, los contratos eh, Atenea. Eh, dentro de esa flexibilidad, pues, también hay casos especiales, pues, de gente que tiene que hacer experimentación en laboratorio o que tenía ahora la fase de outgoing para ir al extranjero y ha tenido que regresar, o no se va a poder ir de forma inmediata. Entonces, eh, bueno, pues tenemos que contemplar los casos especiales y, y yo creo que lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico o si hace falta eh, una reunión en vivo o telefónicamente. Yo tengo desviado el teléfono de la oficina a mi teléfono móvil institucional y, y ya pues eh, discutir el caso en, conc en concreto pues para ver cuáles son los reajustes que, que podamos tener, eh, porque, bueno, en principio los plazos de extensión del contrato no se contemplan, entonces hay que intentar ejecutar el proyecto que se propuso en, en el plazo de contrato que se tiene, ¿no? Pero sí, sí va a haber una cierta flexibilidad en la forma de ejecución de los proyectos. Muchas gracias, María José. Vamos a pasar ahora a Miguel Ángel, estás por ahí, ¿no? Estoy por aquí. Pregunta para ti. Bueno, pregunta para ti o para Pedro, para... Vale. Para... Es sobre los contratos de garantía juvenil. Si, si, si sabéis algo de los contratos de garantía juvenil. Eh, la Junta... de Claro, estaba pendiente, estábamos pendientes de sacar una convocatoria más amplia, uniendo varias, eh, varias financiaciones parciales que, que nos daba la Junta, de forma que íbamos a sacar una convocatoria de bastantes contratos, de más de 150 y ahora mismo, claro, eso sí que está parado porque todos los plazos administrativos están parados, o sea, no podemos publicar nada porque si abrimos el plazo de, de, de solicitudes no se cierra, es como si no la publicara. De todas formas, la Junta está pendiente de darnos la autorización que todavía no nos la ha dado para poder hacer la convocatoria, o sea, que eso sí que queda totalmente parado hasta que acabe el estado de alarma. Y vuelva a la Junta primero a autorizarnos y no solo a poder publicar la convocatoria. Muy bien, muy bien. Otra pregunta de proyectos es de nuestro amigo Pedro Real Luna, que sabéis que está en Genio trabajando. Y es una pregunta relativa a los, a los proyectos del Instituto de Salud Carlos Terceros. Creo que también ha respondido antes, pone, ¿los plazos de los proyectos también se han visto aplazados? Los del Instituto de Salud Carlos Terceros. Y pregunta, con más concreta, ¿se aplazará tantos meses como dura el estado de alerta o se tiene que ejecutar en la fecha prevista? Muchas gracias, Pedro. Y un abrazo desde aquí. Eh, no sé si respondí al Yo creo que… Sí, es igual. O sea, que hay que pedirlo expresamente. Muy Perdón, que habría, que habría que pedirlo expresamente la prórroga, Pedro. O sea, que… Eh, si se acaban los que, los que acaban en junio, que hay algunos proyectos que acaban en junio, pues lo normal es que, que se solicite expresamente una petición de prórroga hasta diciembre, pero el ministerio ya ha dicho que automáticamente ese plazo por ahora no lo prorroga. Otra cosa es que la semana que viene cambie y, y si esto se alarga decida hacerlo automático, pero ahora mismo con la información de hoy no. Hombre, yo de esta forma, Miguel Ángel, viendo la situación de alarma y que estamos todos hablando de flexibilidad y que esto va a afectar no solamente a Granada, sino a todas las universidades, no me cabe la menor duda de que seguramente harán incluso una ampliación genérica. Imagínate ese todos los informes de todos los proyectos que van a pedir y solicitar esa, esa ampliación. Es que Y además que, que casi todo va a estar claro. justificado. Es que está muy justificado. Claro. Pero bueno, lo tendrán es que verdad. decir y yo creo que lo dirán, seguramente lo dirán en algún momento. Pues si no, una avalancha y eso es inmanejable. Sí. Vale. La verdad que sí. <ríe> Por su bien, es vale, claro. mejor que lo amplíen de oficio. Muy bien. Eh, José Manuel pollato ha preguntado ha preguntado algo parecido, pero mete el matiz de, de qué pasa con el personal contratado, porque ha tenido que paralizar un, un, un experimento. Y la pregunta es si van a ampliar los plazos finales de sesión que es la misma, eh, o ¿podremos optar a ampliar contratos mediante financiación paralela? Para poder finalizar el proyecto. O se va en relación a la ampliación de los contratados, de los proyectos. ¿Cómo va esa historia, Miguel imagen? Bueno, hay una pregunta sobre eso. Lo, lo dijimos el, el primer día, era que en principio el vicerrectorado lo que se dijo era que no se eh, suspendía ningún contrato, ni se rescindía ningún contrato basado en, el, en esta causa, sino que todos los contratos de, se mantenían que se podían seguir haciendo prórrogas, pero que la suspensión de los plazos lo que impide es resolver las convocatorias que hay en marcha. Hemos hecho consultas con los servicios jurídicos, porque eh, eso es así, o sea, todas las hemos visto con todo el resto de universidades de Andalucía, ninguna está resolviendo contratos con cargo a proyectos, ni a grupos, todas las han dejado paralizadas. Nosotros hemos dejado un pequeño resquicio eh, visto con servicios jurídicos, que en aquellos contratos en que solo hay un solicitante, o okay, sea, aquella oferta en que solo hay un solicitante y no se perjudica a terceros, considerar que se causa un daño a, a esta persona y, por tanto, eh, resolver ese tipo de contratos. Son los únicos que estamos resolviendo. Eh, han sido, claro, son muy pocos, son hecho hasta un 10% de, del total. En cuanto hay más de un solicitante se tiene que paralizar eh, los plazos de resolución y entonces, claro, eso va a retrasar proyectos, va a hacer también una causa de que se pueda pedir una prórroga de proyectos eh, y va a causar cuestiones complicadas. Cada uno tendremos que verla una a una porque es muy difícil. De, siempre trata de hacer algo general y después te das cuenta de que cada caso es distinto, pero que la situación es esa. No podemos resolver... Eh, ...cuando hay más de un solicitante. Muy bien, gracias Miguel Ángel. Eh, Álvaro Álvaro Flores nos hace una pregunta... ...que creo que va para ti Juan Antonio... ...porque va en relación a la, a la... estancia de investigación y evidentemente... ...muy parecida a la anterior... ...porque indica si todo lo que ocurre... ...si la, los plazos, lo, las pruebas que se van a dar... ...son aplicables a la estancia. Nos dice que por ejemplo... ...leo su pregunta, por ejemplo... ...en teoría debería depositar la tesis en octubre de 2021 por lo que debería regresar de mi última estancia, en abril de 2021. Si este tiempo es una suspensión de los plazos, por ejemplo, dos meses, debería depositar la tesis en diciembre de 2021. Bueno, no, mmm, buenos días a todos de nuevo. Eh, no sé, ¿esta persona es FPU o es FPI? Pues no lo sé. No, no ver, lo sé qué no me se llama? A, Álvaro Flores Coleto. Creo que es FPU. FPU, FPU. Creo que es FPU, sí. Entonces, bueno, es lo que hablábamos antes. El Ministerio de Momento no da instrucciones para, para prorrogar lo, los contratos y, bueno, lo, la lectura de la tesis independiente del de, de contrato predoctoral. Aunque finalice el contrato predoctoral, podrá, supongo que la Escuela Internacional de Postgrado no tendrá ningún problema en, en prorrogarle la permanencia en el programa para que pueda. Ver más adelante. Perdonar un momento. Mirar, ayer en la reunión de CRUE con el Ministerio de Universidades se habló de la prórroga de los de la FPU y de la FPI. ¿eh? Y en principio el Ministerio va a asumir esas prórrogas. Eh, lo tendrán que, que definir más claramente, pero es uno de los puntos de lo que se habló y hay un acuerdo. Se iba a trasladar al Ministerio de Ciencias. ¿eh? Va a haber una prórroga en esos contratos, en eh, la FPU y FPI. Vale, yo creo que queda clara la pregunta. Estupendo, estupendo. Vamos a ver. Por favor, Julia, el micrófono. Vale, intentad, los que no vayáis a hablar, tener los micrófonos desconectados, ¿vale? Para que no haya interferencia. Vale, tengo aquí la pregunta de, también de, de Javier, que yo creo que más relativamente está ya respondida, porque tiene que ver con los con los contratos con cargo a grupos de proyectos. La convocatoria del día 14, Miguel Ángel, se quedó con la publicación de la lista de candidatos admitidos y excluidos, publicada el 24 de marzo. E ella entiende que se suspendió el plazo como el resto de procedimientos administrativos y ¿cuándo se retomará? Imagino que a la vuelta, ¿no? Eh, correcto, ya, ya lo he dicho antes. O sea, algunas se quedaron con un solo día de plazo de alegaciones, pero eso ha hecho que se suspenda la, la resolución. Eh, y se tiene que retomar a, en cuanto desaparezca el estado de alarma. Solo podemos resolver, ya he dicho, lo, aquellos contratos, eh, y con una causa de muy excepcional y aprovechando el resquicio que deja el decreto de una manera muy favorable, aquellos contratos en que solo hay un, un solicitante y no hay posibles perjudicados, porque si resolviéramos los otros, aparte de prohibir el decreto, Estarían eh, podrían ser recurribles y anulables directamente por los tribunales, entonces no podemos hacer un contrato que después se anule. Muy bien, yo creo que sí, queda se retomará claro. al final. Se retomará después. Vale. Eh, Jesús Banqueri eh, nos pregunta la cátedra de Hidralia: las convocatorias para contratación de personal con cargo de contrato de transferencia. ¿Están suspendidas? Iba a contestar Carlos San Pedro a esto. Vale, ¿Carlos? A ver si aparece por ahí Carlos. Estamos en ¿no? Perdona, mientras aparece, Carlos, os leo el acuerdo de Pondecrué con el ministerio en relación a los contratos. Exactamente. Por último, le hemos transmitido igualmente la incertidumbre que respecto de los contratos de FPU y FPI. Se nos ha informado que en breve se publicará un real decreto en el que se prorrogarán esos contratos, siendo asumido el coste de la prórroga por la entidad financiadora. Paréntesis, ministerio. O sea, que se hará el Real Decreto. Están preparando un Real Decreto conjunto para todo lo que afecta a universidades de investigación. Nosotros hemos pedido que por favor lo saquen antes de Semana Santa, pero bueno, lo tienen que ver con comunidades autónomas. Hoy hay reunión de la interministerial e intercomunidades. Eh, y esta tarde yo tengo eh, comisión permanente de consejos universidades y bueno, irán adoptando de manera que estén preparadas estarán preparando ese real decreto que querrán tener pues el máximo consenso posible. ¿eh? Eso para tranquilizar un poquito FPU y FPI. Ya me callo y dejo a Carlos San Pedro, disculpar. Gracias, Pilar. A ver si Carlos aparece por aquí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. No, y a ver, Dani, contesto yo. Vamos a ver, ah, yo, vale, creo que, yo creo que ya, ya ha explicado mi Ángel la situación. Nosotros hemos hecho también las consultas pertinentes a, a los servicios jurídicos. La, los contratos que están publicados no se pueden resolver. Aquellos que el plazo de presentación de candidaturas terminó antes del estado de alarma se pueden resolver. Lo que pasa es que luego los plazos administrativos, delegaciones y demás vuelven a estar congelados. Muy bien, muy bien, gracias Jesús. Voy ahora a responderla, vamos bueno, a pasar a la pregunta de Santiago. Santiago nos pregunta a Miguel Ángel o, o alguien que esté por ahí de, del plan propio o Pedro, porque es relativa a los contratos puente. ¿vale? Nos dice que, que no lo ha sido posible obtener la firma VAL del departamento tras la reunión, evidentemente, porque no. Y si habría alguna forma de poder justificar. ...que ese contrato puente está valado por mi departamento para, para poder presentar los papeles en esta primera convocatoria. Yo me, creo que me o está respondido, ¿no?, porque este trámite se reiniciará, tú me corriges, Miguel Ángel, cuando volvamos. O sea que ahora está también suspendido, ¿no? Sí, el plazo sigue abierto. El plazo va, se puede presentar ahora o se va a seguir presentando después. En cuanto acabe el estado de alarma, prorrogaremos todos los plazos, al menos por el tiempo que han estado paralizados, bueno, suspendidos... Desde el día 14 de marzo hasta que acabe, que va a ser más de un mes, ya que todos los plazos que estaban abiertos, una vez que vuelva a la normalidad, seguirán al menos un mes abiertos, al menos. O sea, que no se preocupe porque ese plazo no se cierra, tampoco el de contra de ningún plazo del plan propio. Vale. Ahora mismo no podemos saber hasta qué fecha, hasta que no acabe el estado de alarma, por eso no hemos puesto cuál es el nuevo plazo, porque no lo sabemos. Mientras siga durando el estado de alarma, todo eso se va a seguir prorrogando. Vale. Hay otra pregunta justamente debajo, que es también de, de Álvaro, ahora de Álvaro Fernández, eh, que es en relación a la, a la, a la renovación de, de los contratos puentes, precisamente. ¿La renovación qué pasa? Porque claro, la gente tiene ahora el contrato, se le acaba, algunos se la acaban y, y no se, y no vamos, vamos para sacar las renovaciones. ¿Qué ocurre con eso? Con la renovación del contrato puente. Imagino que igual, ¿no? Las renovaciones se pueden seguir, se pueden pedir. Eh, nosotros las pasaremos a la Comisión de Investigación, que supongo que la no va a tener problemas en aprobarla. Vale. Eh, que se, esta se va a la bueno, eh, que Normalmente no o sea, las renovaciones son prioritarias. Hecho, abierto, son prioritarias. Claro, se puede solicitar, que está abierto el plazo y para vale. la Comisión. Eh, más preguntas de, relativa a proyectos, Miguel Ángel. Y ahora, imagino que claro, la, la, las respuestas son todas muy, muy parecidas. Y estaba en relación a la... Perdona, que estoy invitando otra gente que se va, que se va incluyendo. Eh, bueno, salto algunas que ya están respondidas, ¿vale? ¿Qué ocurre con los plazos de ejecución de proyectos de infraestructura? Imagino que igual que el resto, ¿no, Miguel Ángel? ¿Van a salir los expedientes de contratación? Sí. Eh, los expedientes están paralizados todos. O sea... Igual, todos los plazos, si un plazo está abierto para eh, evaluación o para presentación de, de, de, de ofertas, todo está paralizado. El servicio de contratación sigue trabajando en aquellos que aún no ha publicado eh, para, para preparar la documentación. Claro, todo un poco más lento, pero ellos siguen trabajando para preparar la, lo que es las publicaciones. Pero una vez que se ha pues los plazos quedan paralizados. Y, y, claro, si algún proyecto se retrasa por esta causa, pues, una causa es suficiente para que se pida la ampliación. No debe haber problema, ¿vale? No, cuando ya volvamos a la normalidad, haremos un, una batida a todos los IPs para que aquellos que quieran pedir eh, ampliación o que la necesiten, eh, la pediremos Marian, se encargará que está por aquí también, Sí, bosco, por ahí andaba. Y Marían pues, se, encargará, se encargará de de toda esa de centralizar todo el tema de la infraestructura. ¿Vale, María? ¿Estás por ahí? Sí, sí. Ya de camino nos saludamos. Sí, por ahí andaba. Por ahí andaba porque eh... habla yo con ella esta mañana. Eh, Bruno Zamorano, eh, esto también me afecta a mí, esta es la que te, que te ibas a hacer yo, porque tiene que ver evidentemente con, con cómo afecta el parón a la estabilización. O sea que... Pero imagino que eso no lo tenéis previsto todavía. Estabilización de cajales, estabilización Dani. del programa de reincorporación, en fin, todas las diferentes estabilizaciones que tenemos en el plan de estabilización de, del personal docente investigador. Mira, Dani. por ahí aparece María. Hola, buenos días a todos. Buenos Hola, María. Hola, buenos días. Nada. Eh, bueno, espero que estéis todos bien y comentaros a, la, a los investigadores que tengan algún contrato pendiente o algún expediente de infraestructura, que pueden ponerse en contacto conmigo, que nosotros estamos preparando toda la documentación, lo estamos remitiendo al servicio de contratación, o sea que ahora es un buen momento para trabajar en ese sentido. Yo les facilito mi teléfono también, si prefieren hacerlo vía telefónica, o sea que… En ese sentido, vamos a seguir trabajando en todos los proyectos de infraestructura, tanto del Plan Nacional como de la Junta de Andalucía, que los tenemos también abiertos y pendientes de, de trabajar en ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, Marian. Gracias. Vamos a retomar otra vez la pregunta. Eh, bueno, eh, no sé quién puede responder por ahí. ¿El plan de estabilización cómo, cómo queda con todo esto? Bueno, yo puedo comentar algo. Para nosotros todo queda igual. Y vamos a seguir manteniéndolo y aplicando todo como estaba hasta ahora, para nosotros, para la Universidad de Granada. Tampoco podemos ser ajenos a lo que está pasando en el contexto andaluz y supongo que después habrá un debate con la Junta de Andalucía sobre quizás cómo llevarlo a cabo en algunos casos concretos. Pero dentro de la Universidad de Granada, digo en cuanto a petición de plazas para nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Solo que ahora pues no podemos hacer nada, pues igual que se han parado contratos de ayudantes, doctores, de profesores. Sí, yo igual. creo que… Pero no, que hay, no hay nada no hay nada nuevo al respecto eh, Mirad, hay un tema en relación a, a las plantillas <ríe> hay un acuerdo con, <ríe> con el ministerio de prorrogarlos con la, por ejemplo los ayudantes doctores que cumplían equi año el otro pues ir prorrogando a efectos de que ahora mismo no haya una alteración en la plantilla y se pueda continuar. Nosotros sabéis que lo que sí hemos parado de momento ha sido comisiones que no pueden seguir reuniéndose y no han podido solventar, pero bueno, algunas están trabajando telemáticamente y en cuanto podamos, pues se desbloqueará todo. Eh, la idea de nuestra universidad, como la de todas, es como ha dicho Enrique, continuar nuestros planes de estabilización, continuar con nuestras solicitudes de plantilla, etcétera. Esto es un tema que también mañana por la tarde abordaremos los rectores con la consejería, bueno, pues de cara a que eh, la asignación presupuestaria, sabéis que estábamos trabajando en un nuevo modelo de financiación, bueno, pues evidentemente vamos a ver que nos responden, pero eh, yo lo que sí quiero es dar un hacer un traslado que el capítulo 1 está que va a seguir estando y ese es el compromiso de esta universidad y, por supuesto, nuestro plan de estabilización, eh, pues, va, va a continuar. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias. Eh, también, Lucía G bueno, he de decir que todas las preguntas relativas a la Escuela Internacional de Postgrado, mañana vamos a hacer una sesión muy parecida a esta con todos los responsables de, la, de las tres escuelas de, de, de la universidad, entonces, Vamos a priorizar las preguntas de investigación, pero bueno, Lucía G nos preguntaba también qué pasa con los plazos de la gente que no es FPU y FPI, qué pasa con los plazos de, de, de sus tesis doctorales, de todos aquellos doctorandos que no tienen beca. Yo creo, Lucía, que es que, que mejor que te respondan mañana la, la escuela internacional de posgrado, una pregunta pa, para esa sesión mejor, ¿vale? Creo que tendrán más información. No sé si alguien de la sala tendrá información al respecto, Pilar o, o Enrique, sobre, sobre los plazos de, de la gente que no tiene los plazos tendrán que ser idénticos. Es cierto que habrá tesis doctorales que a lo mejor en este tiempo pues pueden continuar porque sí. requieren, bueno, pues acceso a lo mejor. ...a un material bibliográfico disponible en la biblioteca o a través de otras búsquedas, pero evidentemente hay tesis doctorales que tienen un desarrollo muy experimental en laboratorio, que bueno, que en estos meses, el tiempo que sea, no van a poder tener, por tanto habrá que concederle eh, la prórroga, es decir, no solo la idea es tratar a todo el mundo de la misma manera que van a, se van a tratar al FPI y FPU, si para docencia estamos pidiendo una flexibilidad, en investigación también la, la aplicaremos. Muchas gracias, Pilar. Eh, de perdonar una cosa, el haber sí. sacado la resolución para la defensa de tesis doctorales eh, eh, de una manera virtual es para que la gente, bueno, pues que tenía ya y que quería cumplir y hacer, pues, lo, vaya, lo vaya pudiendo. Y yo creo que esto también va, va a facilitar pues, poder continuar en una normalidad dentro de eso. Pero no obstante, habrá la misma flexibilidad que estamos pidiendo en docencia para tratar los temas de investigación. Muy bien, muy bien. Y tenemos por aquí a José César Perales también, Miguel Ángel, o la oficina de, de proyectos. Eh, además, dice, ¿alguna cosa en particular que tengamos que tener en cuenta en relación a la petición de prórroga de la OIMA desde el Ministerio de la convocatoria del año 2017? Las prórrogas de proyectos de 2017, Miguel Ángel, ¿eso cómo queda? Eh, bueno, eh, lo dicho... Lo único que ha dicho el Ministerio respecto a las prórrogas es que eh, sabéis que no se pueden pedir en los dos últimos meses de proyecto. Y ese plazo de dos últimos meses es el que sí lo consideran paralizado, eh, por, suspendido por este tema de, del COVID. O sea, eh, o sea que aunque nos estemos acercando a los dos, o nos hayamos metido en los dos últimos meses de proyecto, un proyecto que acabe en junio, se podría pedir la prórroga en mayo que teóricamente ya no se podía porque eh, no se consi ese plazo es el que sí se ha dejado eh, suspender. Se puede pedir en mayo una prórroga de un proyecto que acabe en junio, pero debería pedirla expresamente. Ya digo, hasta ahora se tiene que pedir expresamente, aunque lo normal sea lo que dice Enrique y que ante la avalancha ampliaran pero mejor por ahora, a día de hoy, hay que pedirla. Es Muy lo único bien. así especial que, que se me ocurre de decir que, que, bueno, es el único plazo que sí que, que se ha ampliado. Perfecto. Una pregunta para la Ospi, para la Oficina de Proyectos Internacionales. Eh, nos pregunta Ana Jiménez, eh, mi pregunta es si hay alguna noticia por parte de la Comisión Europea sobre una posible extensión de los proyectos dentro de la, de la Marie Curie. ¿Vale? O se podría solicitar. ¿Cómo está el tema de la maricurí? Hola, tal, buenos días. Soy José Antonio. ¿Qué tal, José Antonio? Vamos a ver. Eh, la prórroga se puede pedir sin problema. Se pueden hacer dos cosas. Se puede hacer una suspensión o se puede seguir o, o se puede prorrogar de luego el proyecto. Si es un proyecto como los RAIS, pues lo lógico es hacer una suspensión. Porque queda todo suspendido. Quedan suspendidos entregables, informes y todo. Y lo único problema es que no se puede justificar dinero gastado durante la suspensión. Pero en el resto, yo creo que es lo mejor que luego pedir una prórroga, sobre todo en proyectos como los RAID que están basados en, en movilidad. Vale, muchas gracias. Ahora tiene que haber también, creo que está la para, para para José Antonio, porque creo que hay un becario CPU, que tiene una beca José Castillejo. Y ha pedido la comisión de servicios, evidentemente la, la, la comisión de servicios se, se la ha denogado porque no se otorga. ¿Qué pasa con, con ese tipo de situaciones? Eh, o sea, bueno, eso no es un tema de Juan. Sí, no están preguntando. Lo lleva que... Santi. Santi, ¿está por ahí? Eh, no oh, creo. Hola, hola, no hola, no día. Si... Ah, sí está, sí está Santi. Adelante. Por ahí anda Santi. Mira, Santi, te leo la pregunta, ¿vale? Más concreta. Eh... En el acuerdo de andaluz de hace dos semanas prohibieron aprobar licencias a comisiones de servicios. Eso ya lo sabemos. Si, por ejemplo, pretendo irme en septiembre, porque Daniel se iba a ir ahora, necesitaría una comisión de servicios que a día de hoy la UGR no otorga, por lo que perdería la beca. ¿Qué pasa con la beca esta, con la Castillejo? ¿Tú sabes algo? Sí, mira, el, el, el ministerio mandó un comunicado. Entonces, bueno, se está viendo la posibilidad de, de retrasar las estancias ...hasta 2021, pero bueno, todavía no han dicho nada y lo estaban estudiando. Entonces, cuando tengamos una respuesta, pues nada, lo comunicaremos a todos los, los interesados. Pero bueno, de momento lo único que se está diciendo es que se va a retrasar la, la estancia, no sabemos hasta cuándo, pues, por el tema que estamos pasando... ...y ya está el Ministerio, pues, consciente de eso y en cuanto, en cuanto saquen algo nosotros lo, lo comunicamos. Pero bueno, que yo espero que sí, que no haya luego ningún problema en que se pueda hacer la estancia en 2021... Vale, muchas gracias, Santi. Un abrazo. Vamos a ver, creo que estaba para, de nuevo, de proyectos de investigación, son preguntas ya más, más concretas. Eh, Miguel Ángel dice, supongo, eh, Alberto García Porra, que nos pregunta, que supongo que ahora mismo no podremos hacer, no podremos hacer contrato de investigación vinculado a los, a los proyectos de fondos FEDER, para los que acaban de abrir el centro de gasto. ¿Se puede contratar con los fondos FEDER? aunque tengamos el centro los centros de datos No, está todo, eh, ya hemos dicho que las nuevas publicaciones quedan suspendidas, puesto que los plazos no se pueden cerrar, entonces, si publicamos se queda el plazo abierto, es como si no publicamos, o sea que mm. ahora puede hacer la solicitud, la tendremos y en cuanto se cierre este tema del estado de alarma y la suspensión de plazos, lo publicamos inmediatamente, si van a tener un retraso de todo el tiempo que esté paralizado todo eso se va se va a anotar a nosotros también se nos van a unir porque no podemos resolver, se nos va a, a aglomerar mucho y, y bueno eso sí que no, no tenemos por ahora ninguna vía para resolverlo ahora mismo, hasta que no cambie, salvo que cambie la normativa que han publicado Muy bien Ahora vamos con el plan propio de, de investigación, ¿vale? Los responsables del plan propio que están por, por ahí, estaba por ahí Pedro, Mari Carmen. Eh, la ayuda de movilidad de centro ARCU, ¿se van a mantener estos plazos y convocatorias? Pedro, Mari Carmen, ¿estáis por sí, ahí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí Dani. En principio sí, en principio sí... Como el primer plazo parece que termina en junio, según hemos estado revisando, en principio vamos a dejar la convocatoria tal como está. Eh, la idea es pues, evaluar ya llegando el, el verano y, si todo vuelve a la normalidad, esa, esa movilidad se podría realizar a final de, de año. Vale. si es que por lo que sea pues el estado de la situación no lo permite pues bueno, a lo mejor un, después de, de evaluar nos veríamos incluso obligados a, a cancelar eh, ciertas concesiones pero bueno, eso ya adelantar algo que, que, no, que no podemos saber Muy bien, gracias Pedro y Joaquín Pérez Muñoz Vale, Joaquín ha conseguido un IP de un proyecto en Madrid y ha sacado un contrato por dos asociado al proyecto. Imagino que es la misma pregunta. Eh, nos está preguntando si se suspenden también esas convocatorias asociadas a los contratos. Pues yo creo que está respondido, ¿no? Me sí, imagine. sí, sí. Igual, igual. Sí, igual sí. que antes. Igual, Eduardo Ross, contrato de personal pendiente. Nos están diciendo que están pendientes de que la comisión de investigadoras podamos hacer la selección y proceder con el contrato. ¿Cuándo se podrá resolver? Pues... Cuando volvamos a la cuando, normalidad. Cuando acabe esto. Cuando volvamos eh, a la eh. normalidad. Sí, desgraciadamente eso es así. Vamos a ver, María Concesión Pérez, también relativa al plan propio de investigación, relativa al programa de, de estancias breves. Eh, comenzó su estancia en Italia el 1 de febrero. Mala fecha, la verdad, para empezar en Italia. Eh, y nos dice, el 21 se cerró toda la Lombardía, como ya sabemos, me volví y quiero saber si la ayuda se pagará y si puedo, volver a solicitarlo el año que viene. O sea, pidió una estancia nuestra de estancia breve, pero a Italia no ha podido ir. ¿Y qué pasa con eso? Pues imagino que como con todo, ¿no, Miguel Ángel? Sí, bueno, los gastos que haya incurrido, pues eh, se le podrán reembolsar si, ya, si no han sido reembolsados por la agencia de viaje. Pero eso es un tema... Que, ...que no ha salido, pero que lo hemos publicado en nuestra página y es importante. Eh, ¿Qué pasa con los gastos que se hayan ya efectuado? Eh, en principio, tanto en proyectos como en estancias de Castillejo, Madariaga, etcétera. En principio, hay que eh, acreditar todos los gastos que se hayan hecho, lógicamente. Hay que intentar hacer gestión con las compañías o agencias... ...para la devolución de los fondos, o sea, guardar un correo electrónico de haberle hecho la solicitud, o sea, siempre hay que hacer la solicitud de reembolso y hay que guardar la contestación de que no te lo han, de que no te dan el reembolso, aunque sea con un correo electrónico. El caso es acreditar que se ha intentado obtener el reembolso eh, y acreditándolo, todos los gastos los vamos a poder cargar. O sea, que eso es un tema importante para todo el que ya ha hecho algún gasto, intentar reembolsarlo, o sea, de la compañía y, y acreditarlo, ¿vale? En cuanto a lo de la ayuda del plan propio, pues, si se podrá pasar al año siguiente o prorrogar, yo creo que Mari Carmen o Pedro pueden pueden contestarlo. Yo creo sí, que... Mari Carmen, Pedro… Yo creo que en principio no habrá ningún problema en que se vuelva a solicitar de cara al siguiente curso y pueda completar el, el tiempo de estancia que le haya que le haya faltado. Entonces, no creo que haya problema en que lo pueda volver a solicitar en el siguiente curso. Sí, nosotros tendremos la máxima flexibilidad. Eso, Eso es. no es el problema. Si ahora la damos, pues que cargue los gastos y luego solicitarla claro. o incluso guardar el dinero que haya sobrado para que continúe después. Para que luego la pueda continuar. Muy bien. Tengo aquí también una, más que una pregunta, parece una reflexión de, de, de, de, de, de nuestro amigo Enrique Raya y, y nos pregunta que, claro, como la aquí estamos, yo creo que todos estamos trabajando desde casa, evidentemente, todos estamos utilizando nuestras nuestra herramientas, nuestros ordenadores, nuestra webcam y creo que la pregunta va dirigida en este sentido, eh, ¿qué pasaría si esto si, a, eh, la situación en la que estamos se prolonga muchísimo más el tiempo, tiene un carácter muchísimo más permanente. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Vamos a tener algún tipo de ayuda? ¿Se va a hacer algún plan para, no sé, imagino que habrá gente, hay gente que yo estoy muy preparado porque trabaja trabajado, tra, eh, estoy acostumbrado a la vida digital, pero imagino que habrá muchos profesores e investigadores que se habrán visto en casa sin, sin equipos buenos para hacerlo los experimentos o sin equipos con potencia o con pocos medios, digamos, de campo. ¿Va a haber algún tipo de ayuda? ¿Va a haber, ¿Tenéis algún plan, eh, Pilar sí. o, o Enrique, para solventar sí. este tipo de problemas? Eh, la lo estamos hablando estos días. Pilar, ¿puedes contarlo. Vale. Sí, bueno, yo, vamos a ver. Estamos haciendo varias <coughs> gestiones. En primer lugar, precisamente en estos días, ayer por la tarde, estamos viendo con Vodafone la posibilidad ...de ampliar, bueno, lo que son datos, sacar nosotros una convocatoria de ayudas a estudiantado paz y PDI... ...para personas, bueno, pues que, que necesiten que estén en situaciones económicas muy desfavorables... ...y que tengan una necesidad de ampliar sus datos. Eso por una parte. Por otra parte, eh, se está haciendo un esfuerzo grande en, en formación, tanto desde CEPRU sí. como investigación. He visto los cursos que se van haciendo. Igualmente se está también haciendo una tarea con los centros... ...para que mantengan la conexión y la formación y vayan dando la, la información correspondiente a todo el profesor. Nos preocupa mucho, lo digo sinceramente, estudiantes que puedan quedar aislados en una brecha digital. ¿eh? Eh, ayer en la reunión con las delegaciones de estudiantes, la verdad que nos manifestaron bueno, algunos casos pocos. Uno, tema de ordenadores. Se ha puesto en marcha un plan de préstamo de ordenadores... Eh, que uh -huh. se está llevando ya a cabo para que no haya desconexión. Dos, eh, se ha hecho gestiones con Diputación de Granada y lo haré con el resto de diputaciones para que estudiantes que estén ahora en su casa, en pueblo, en el momento en que puedan ir a alguna biblioteca o algún lugar común donde las wifi sean más estables, que lo puedan hacer. Eh, y y vamos viendo, bueno, pues un poco también al hilo de lo que va ocurriendo, ¿no? Tratando de que, bueno, pues que esos temas de brecha digital, que hay que reconocer que en la universidad es menor, que en otros niveles educativos, como estamos viendo en estos días, se puedan resolver. Y no obstante, hoy también haré una gestión, trataré con el Consejo de Universidades de ver una ampliación. Igualmente, pues, por ejemplo, para que, que sepáis, el Banco de Santander, que a través de Santander Universidades tiene convenios con con las universidades españolas, pues eh, de ese mecenago que no hace, una parte la vamos a derivar a un fondo común para ayudas especiales. E igualmente nosotros ya estamos estudiando modificar el plan propio de becas para estudiantes, bueno, pues atendiendo a las prioridades de este momento. Sabéis que, por ejemplo, pues comedores está lunes y miércoles está dando comida para llevar porque tenemos que atender a, a los becarios. Se consideran servicios esenciales. O sea, es un poco una idea de cómo estamos actuando con un plan que creemos que, bueno, pues debe de tratar de ayudar precisamente a los más desfavorecidos. Esto, como todos imaginaréis, pues dentro de unos meses va a ser más grave. Estoy convencida que, que sabremos adaptarnos a esas necesidades. Enrique, ¿puede ampliar sí, un poco más sí, el es, tema de digital y las conexiones sí. de datos? Vale, gracias. Eh, Enrique, la pregunta oportuna, y no solamente para investigación, sino también para docencia, también para mm. profesorado profesorados, como PAS, como estudiantes, ¿no? Eh, estamos pasando a un modelo virtual ahora mismo y, y no podemos dejar de dotar de medios a muchas personas de nuestra institución que si no tienen los medios, pues se van a quedar fuera y van a estar excluidos. Yo supongo que va por ahí, ya lo hemos pensado eh, y, y ahora mismo pues estamos intentando barajar con las compañías cosas concretas. Por ejemplo, Pilar ha comentado lo de la ampliación de datos. Somos conscientes de que la mayoría seguramente de nuestros estudiantes, profesores y demás tienen, tienen móviles. Y con alguna de las compañías concretas con las que están contratados pues podremos ver, identificados los casos y los grupos, pues esa posible ampliación de datos que les pudiera permitir tener un ancho de banda adecuado para poder conectarse a las distintas actividades. Pero en otro sitio, a lo mejor, en otras circunstancias, hay gente que, bueno, que a día de hoy, aunque parezca increíble, pues no están tan conectados o no tienen una buena conexión del sitio que va con determinadas compañías. Entonces, estamos pensando también en, en con algunas compañías, contratar rutas móviles, de forma que le demos un router móvil y un ancho de banda adecuado y se puedan conectar Y, y, y esas son acciones en cuanto a lo que es la conexión. ¿no? También incluso ver algunos contratos de, de conexión física y, y dotar a los profesores y a los alumnos de ayudas para que puedan optar a, a esos medios. Tenemos que concretar económicamente cuánto sería, porque no conocemos todos los casos y seguramente pues abramos eh, alguna vía para que los profesores se pongan en contacto con nosotros y nos vayan diciendo los casos concretos. Pero una vez establecido, ya digo que estamos haciendo conversaciones con algunas compañías, ya, ya tenemos una oferta encima de Vodafone para poder hacerlo, lógicamente, pero también estudiaremos otra durante estos días. En cuanto a los ordenadores, como dice Pilar, se están prestando inicialmente, ahora mismo alumnos, pero también hay profesores que carecen de, de buenos dispositivos para poderse conectar y no descartamos la posibilidad de hacer una compra de ordenadores en, lo, en el próximo, los próximos días para intentar prestar a los profesores, momentáneamente, y a los y a los estudiantes, computadores para que puedan conectarse. Porque si no todo el esfuerzo que estamos haciendo entre todos para poder de alguna forma mantener la actividad virtual desde nuestras casas, si no permitimos que muchos de, de los compañeros que no tienen estos medios puedan conectarse, bueno, pues se vería un poco lastrado todo el sistema. Así que lo tenemos en mente, estamos calculando cuánto tendríamos que gastarnos y viendo con las compañías cómo hacerlo. pero Yo creo que lo vamos a poder resolver en, en las próximas semanas. Sí, perfecto. También creo que allá Enrique o, y, o, o Pilar, sacaste ya ayer también una resolución para los permisos, ¿no? Que podemos ir a nuestro centro de trabajo, nos tenéis que dar de un permiso, ¿no?, si queremos sí. recoger nuestro equipo, los que nos hayamos dejado algún equipo. Bueno, por eso eso está desde el principio. Toda la gente que tenga que recoger material de cualquier tipo tiene que pedirlo y lo estamos, y lo estamos permitiendo. Y ahora mismo sabemos que, aunque hemos tenido una semana, eh, que hemos permitido eso y pensábamos que todo el mundo había ido, pero hay gente que todavía no ha ido, que fue parcialmente porque pensaba que esto iba a ser mm -hmm. un encierro menor y que todavía, pues, lo necesita Eso sigue abierto y lo seguiremos concediendo, ¿no? Vale, perfecto. Hay aquí ahora varias, varias preguntas que tienen… Yo creo que la, la mayor parte ya están respondidas, porque tiene que ver siempre ya con los, con los contratos de investigación, con las prórrogas de proyectos. Por ejemplo, María, María Belén Feliz ha preguntado sobre, sobre la convocatoria de infraestructura 2021 en relación a, a, la, a las prórrogas, que yo creo que más o menos está respondido. Darío Acuña también, Castro Viejo también ha ha preguntado algo similar sobre los contratos asociados, cuándo se podrán evaluar, que ya creo que Miguel Ángel ha respondido. Eh, María concesión para Villalobos, sobre los proyectos que terminan en junio, si se prorrogan, que también está respondida. Y plan propio de investigación, visiting scholar. La... ¿Están, previstas para... ¿Están previstas alguna prórroga para los visiting scholar, para los que están vigentes este año, Enrique? Sí, imagino que sí, ¿no? Sí, no hay problema. Todo lo bien, que dependa del plan propio como ha dicho antes Mari Carmen y depende de decisión nuestra, vamos a ser lo máximo, lo más flexibles posible. Es decir, no, no hay ningún inconveniente, lo plantearemos tanto la Comisión de Investigación como nosotros mismos, y todo lo que sea necesario hacer, lo hacemos sin ningún problema. Vale. Bueno, Marco. Bueno, en, este, en, este caso, en este caso, Enrique, eh, habrá que también eh, incluir a la gerencia en este tipo de cosas para asegurar que si se prorrogan este tipo de ayudas, no tengamos problemas con, con las incorporaciones de presupuesto que este año ya no las ha habido pero asegurarnos que también para el año que viene los proyectos que se prorroguen del plan propio por estas causas mantengan el presupuesto porque de poco sirve prorrogar si se pierde bueno. se pierde el, el, el presupuesto en ejecutado digo habrá que bueno eh, que verlo y que... asegurarlo con la gerencia que supongo que no habrá problemas Sabemos que ha habido algún problema de ese estilo en el pasado, pero ahora mismo en la circunstancia especial estamos en, en comunicación constante con gerencia y, y estamos a una. O sea, que esto se va a hacer sí o sí. Sí, ¿vale? sí. sí vamos sí. a ver, en este, en este aspecto quiero tranquilizar. ¿eh? Eh, desde gerencia se está haciendo un esfuerzo y están continuamente el equipo económico estudiando, viendo las posibilidades. Y, eh, bueno, nosotros con la consejería, que como bien os podréis imaginar, ya nos han trasladado, pues que habrá que hacer alguna revisión presupuestaria porque tanto desde hacienda como desde la Consejería de como desde Presidencia se le ha pedido los ajustes correspondientes, pero eh, esta universidad siempre ha priorizado y sabéis que los temas de investigación lo mismo que los temas del plan propio de ayuda a estudiantes mmm, al revés van a ser incrementados, bueno pues porque somos conscientes de cuáles deben de ser las prioridades. Eh, afortunadamente no ha un, cogido en una situación donde esas listas de espera ya, ya no están, eh, lo que es el tema de plaza ha ido muy bien, en cuanto podamos volverán a salir, pero no tenemos lo que en algunos años con aquella crisis tremenda, las 400 y pico esperando con su acreditación y estabilización, los investigadores sin poder tener planes también de, de estabilización etcétera, es decir, vamos a continuar no íbamos a empezar, como sabéis, nuestro plan de infraestructuras y bueno, pues me imagino que, que también ahí pues tendremos que hacer unos ajustes, o sea que yo también quiero trasladar, como he dicho, que nuestro capítulo 1 es muy importante, pero también todo lo que afecta a la investigación lo es. Gracias, Pilar. Bueno, Marcos Lando simplemente manifiesta una, una, más que una duda, una preocupación, porque está haciendo algún experimento en, en, el, en el Centro de Investigación Biomédica y evidentemente para pues, lo ha tenido que cancelar. Me Imagino pues, que lo tendrá que recuperar el tiempo, de este perdido lo tendrá que recuperar a la vuelta. No, no tiene otra, sí, no, tiene es más, así, es no, así. no tiene más remedio, o sea que no, no lo que sí. pasa es que no percibe ninguna ayuda o beca, imagino que, que le permitirán seguir investigando cuando, cuando todo se normalice, cuando pueda, se puedan retomar los, los experimentos. Esto eh, eh, eh, bueno. eh, solamente decir eso, nosotros hemos intentado cumplir el viceministerio de, de minimizar al máximo la reunión de personas en los laboratorios, y entonces está por encima la salud de todo este tipo de actividades y bueno, ahora, cuando termine este requerimiento, pues, permitiremos que toda la gente pueda seguir las investigaciones con la cautela oportuna. Pero ahora mismo tenemos que seguir lo que dice el ministerio y es de obligado cumplimiento para todos. Vale. Vamos a ver, yo creo que también está respondida, Miguel Ángel, no que nos lo diga. Los fondos FEDER se mantendrá la convocatoria de este año y ya se pospone para el próximo curso. Para nosotros. se mantiene, claro, está abierta, está abierta, se queda abierta. está abierta hasta el 20 de marzo, eh, se paralizó el plazo y luego tenemos que abrirlo, pues cuando se cierre el estado de alarma habrá que abrirlo una semana más. Sí. Ahora mismo está abierto, ¿eh? todavía se pueden seguir presentando. Tenemos más de 600 solicitudes ya presentadas, ¿eh? es que no son pocas solicitudes. Sí, pero que el plazo se ampliará, como dice Miguel Ángel, y con respecto sí. a los Feds que se están ejecutando, he visto por ahí una pregunta, de eso, los plazos de ejecución pues, los ampliaremos, evidentemente. Ahí tenemos luego un, un, un, un límite, digo, no en ese proyecto, sino en esta convocatoria de Feds extraordinaria, que es que la justificación hay que hacerla de momento a 2023, porque este es dinero FEDES, ¿no? Pero tenemos margen para ampliar los proyectos que están ahora mismo activos y que hemos concedido, y la nueva convocatoria, pues evidentemente también hay margen, dependerá luego de la evaluación y demás, pero no hay problema en eso. Eso depende de nosotros, ajustándonos, como digo, al periodo de justificación que tendremos luego con Europa, claro. Muy bien, Daniel Sánchez Fernández, pues no hacía exactamente la, la misma pregunta. Vamos a ver. Iris. Vale, esta la voy a leer por si la sabéis, y si no, Iris, plantea la mañana en la, en la sesión con la Escuela Internacional de posgrado pero la leo. Eh, en cuanto a la evaluación anual de los estudiantes de doctorado que se han visto afectados por eventos que han sido pospuestos. ¿Cómo se valorarán las actividades la, a la hora de la evaluación? Bueno, imagino que tendrás que... Los eventos pospuestos, todas las actividades que tienen los doctorandos, eso como se... Claro, lo han tenido que suspender. Sabéis que va, los que llamamos tesis doctorales tenemos que ir valorando las diferentes sí, actividades. Sí, bueno, sí. Sí. Hombre, está claro que van a aplicar la misma accesibilidad, lo que no se haya podido hacer sí. por razones mayores pues no se podrá, digamos, exigir que se valore. Y lo que hay que hacer es someter pues, todas las acciones que puedan ser valorables. Ahora las circunstancias especiales que tenemos. Y yo creo que la escuela por grado va a estar en ese líneo también de flexibilizar. No creo que mañana reciba ahí otra respuesta. Es esa. Sí. yo creo que efectivamente en ese sentido. Pero bueno, la plantearé y mañana también a los diferentes responsables de la escuela que seguro que se habrán dado una respuesta más, más precisa y más, más tranquilizadora. Eh, Ana García López. Oficina de Proyectos Internacionales, ¿vale? Eh, una investigadora que, que dirige un RISE que se basa en movilidad a la investigadora a la Universidad de Empresa. Eh, de la Unión Europea... Dani, Dani esa, esa la hemos respondido ya antes, la ha respondido José vale, Antonio, con, mire, con el tema de la RISE. Perfecto, las que vayas que respondiendo... Joana nos ha dado las gracias por el chat. Vale, perfecto, perfecto. Pues entonces, vosotros me vais indicando porque ya no sé ni cuál se ha respondido ni la que está... Vale, eh, Fondo Ferder, que estaban abiertos, ya no hemos respondido. Ismael López. Eh, yo quiero preguntar algo, ya que está aquí la rectora y representación del ese rectorado. Aunque en realidad no es, pues. Esta es FPU. Eh, resulta que yo uh -huh. estoy en cuarto año de FPU. Supongo que no seré el mismo. Firmé el contrato en octubre de 2016, por lo que se supone que debería haber tenido subida salarial del cuarto año y no la he tenido. Por lo que me pregunto si se llegará a realizar. Estas son las subidas salariales, ¿vale, Miguel Ángel? Sí. Eh, Debería haberla tenido. No, Miguel Ángel, eh, perdona. Miguel Ángel, perdona. Sí, la sí, sí. Yo? sí mira, ya le he contestado por, por correo electrónico. Esta persona es que tuvo un par de bajas y se le ha ampliado el contrato. Por lo tanto, no ha cedido todavía a su cuarta anualidad. Ya se lo he respondido que hasta mayo no, no accede a la subida. Es simplemente eso. Vale. Muchas Perfecto. gracias. Importante, luego, eh. que me... Importante que ese mensaje llegue a todos. ¿eh? Va a ceder cuando cumpla porque si ha tenido baja, ha tenido una especie de prórroga. Es decir, yo creo que, sí. que bueno, un poquito de, de cariño en estos momentos y de propaganda debemos de darnos todos como universidad. ¿no? Creo que se ha dado ejemplo en esa subida que correspondía legalmente a los contratos de, de uh -huh. los becarios. Vale, esta va para plan propio y a una pregunta muy concreta. ¿Vamos a, ¿Vamos a realizar alguna ayuda del plan propio para los proyectos que se queden sin financiación? Miguel Ángel, María Carmen, Pedro... <risa> Te van a explicar, ¿no? eh, me parece que, esa, me parece que <risa> esa la voy a tener que contestar yo. <risa> <risa> esa me va a tocar contestarla. ¿Tú sabes lo que digo yo en esto? Que esto es lo que me decía Lorenzo Morillas, que creo que he visto que está conectado. Decía, lo, lo peor de ese resto es que cuando miras para atrás no tienes a nadie y tienes tú que decir lo que ocurre. Vamos a ver. Eh... Exacto, yo creo que sí, claramente tendremos que hacer lo mismo que he dicho que redefiniremos el plan propio de becas para estudiantes, también tendremos que en el plan propio de investigación, sí. que para nosotros sabéis que siempre ha prevalecido, eh, yo lo he comentado siempre, la época de crisis dura del 2012, pues el equipo de gobierno anterior de esta universidad mantuvo su política de investigación, eh, eh, si hay que reforzarla la haremos, ¿eh? Eso con tranquilidad porque, bueno, yo creo que todo el mundo en esta universidad tiene muy claro cuáles de, cuál deben de ser las prioridades. Muy bien, una buena noticia. Eh, Irene, Irene, Esteban, eh, nos pregunta, esta es Miguel Anja, una cosa muy, muy, muy concreta. Muy concreta, sí, Sobre la, los he contratos, visto, la he visto, la he ya resuelto, que se incorporan en mayo. ¿Podrán seguir firmando el contrato para la incorporación en mayo? Sí, me, después de consultar con servicios jurídicos pues hemos implantado algo que todavía no se ha hecho en muchos sitios y es que el contrato lo hagamos con firma electrónica, eh, con lo cual no requiere la presencia física de, de la persona, eh, bueno, mmm, tendrá que hacer una declaración, jurar de que todo es correcto y tal, pero en principio sí. Si vamos a hacer la firma del contrato, aunque se prorrogue el estado de alarma y podrá incorporarse en mayo. Vale. Vamos a ver. Concesión Ruiz Rodríguez, sobre las plazas de titular de universidad que se esperaban convocar, creo que ya, también se ha comentado, eh, las plazas de titular de universidad que se esperaban convocar, ¿seguirán su curso? Vamos a ver, mirar, hay un tema con el poder realizar las la oposiciones, digamos, no los concursos eh, mm, en situación virtual. Entonces estamos viendo el tema jurídico porque eh, solamente, solamente se han realizado dos, se han desarrollado dos plazas en la Universidad de Málaga que estaban convocadas, que había un único candidato. ...y fue, me parece, el 13 de marzo. Eh, ellos luego han tenido que modificar la resolución... ...porque ahora mismo no hay posibilidad legal... ...de poder realizar los concursos vía telemática. Entonces, estamos estudiando cómo, cómo poder hacerlo, ...caso de que esto se prorrogue... ...para que, bueno, pues tengamos toda la seguridad jurídica... ...de que cumplimos con una normativa... ...que es cierto que hay que adaptarla a la nueva situación. Por parte de nuestra universidad... La idea es que en cuanto todo esto se solvente, bueno, pues si no se pueden realizar los tribunales presencialmente, pues hagamos una resolución ajustada a ley. ¿eh? Eso sí que es importante que lo tengamos para darnos un marco jurídico que nos dé una seguridad y llevarlo a cabo. Yo creo que hay que dar un mensaje tranquilizador de que, bueno, pues estamos viendo todas las posibilidades legales que tenemos para desarrollarlo. Lo mismo que se ha solventado el tema de las tesis doctorales, creo que podremos solventar este tema de, de las plazas. De momento no hay resquicios. Vamos a ver también la, el decreto que saca el ministerio, que esto es un tema que también hemos planteado los rectores en Crube. Muy bien. Hay alguna pregunta, María Ángeles, también de los fondos FEDER, que ya lo hemos respondido… Vale. Eh. Para el personal contratado al proyecto del ministerio, ¿se sabe si se va inclu si va incluido en ese real decreto? Eh, de José Manuel Pallata, no sé muy bien a qué se refiere. Vamos a ver, eh, no, sabemos sí. que, no sabemos cómo nos va a sorprender el ministerio, ¿no? Esperemos que sea muy positivamente y estoy convencida. Que así lo hará eh, vamos a tratar de que esté todo el mundo en una misma situación de hecho bueno pues por ejemplo el, eh, la, la situación de las prórrogas de, de los contratos de ayudantes doctores ¿no? que a lo mejor iban a cumplir ya y tenían que ser acreditados y pasar a otra figura etcétera pues eso ya nos da una idea de por dónde va a ir el trabajo yo creo que, que bueno que la, la idea en los rectores es trabajar en, en las personas lo que hemos dicho no siempre y que es, prevalezca por encima de todo pues lo que son las posibilidades de estabilización y promoción de, del profesorado vale eh, María Belén algunos FPI pueden cambiar su contrato a postdoctoral si defiende la tesis antes del inicio de su último año vale va con el cambio de, el cambio de contrato del de FPI ¿La prórroga afecta también esta situación? Imagino que sí, ¿no, Juan Antonio? Eh, hombre, según las la noticias que nos está comentando la rectora, parece que se van a prorrogar los, los contratos. ¿Sabe? Entonces, yo creo que no habrá problema, pero bueno, hay, hay que esperar a la orden del ministerio, claro. También por aquí… Sí, ahora, a, mi ahora mismo no ha sido, no ha sido muy… No se ha decidido, no se ha definido muy claramente el ministerio el tema de, de los contratos, si, si se pueden hacer contratos pop que le dicen ellos los postdoctorales de cuarto año, una vez iniciado el cuarto año. Eh, de, ellos lo que son, lo que están diciendo es que en la medida de lo posible se haga virtualmente la defensa de la tesis, como ya se está haciendo aquí en Granada con algunos de estos casos si no se pudiera hacer virtualmente, que se guardara la, la documentación, eh, informes, por los que no se puede leer la tesis virtual, supongo por alguna causa de algún alguno de los miembros del tribunal, y, y que lo estudiarían, pero que ahora mismo eh, no pueden dar respuesta a si se podrá hacer el contrato postdoctoral en el cuarto año. Se supone que sí, como dice Pilar, que el ministerio será será flexible y con una justificación se permitirá, pero por ahora no, no se ha definido todavía claramente. Vale. Gracias, Miguel Ángel. La, la duda era sobre todo si esa prórroga se refiere a, a, al contrato del tercer año o al contrato del cuarto año, porque eso afecta indirectamente a la fecha tope de defensa de la tesis. Claro, eh, o sea, la, los casos que hemos tenido hasta ahora, Belén, era eh, gente que ya tenía la tesis depositada para leer con el tribunal, eh, que le vencía a final de marzo, a final de abril, la, el tercer año, o sea, empezaba su cuarto año y tenía que tener eh, ahí. Entonces, esa es la consulta que el ministerio dice que se defiendan, si se puede, en la medida posible, las tesis virtuales, virtualmente, como se está haciendo, y, y que estudiará los casos en los que esta imposibilidad de leer la tesis hace que te meta en el cuarto año y que la defienda en el cuarto año y poder hacer el contrato POP en el cuarto año. Pero es el ministerio el que autoriza los contratos, que no somos la universidad. O sea, lo suyo es que se lea la tesis en, virtualmente. Y si no se puede, que se justifique eh, claramente. Entonces, defenderemos ante el ministerio esa posibilidad de, de prorrogar la, de, la lectura de la tesis al cuarto año y contratarlo. Pero todavía no lo ha, no lo ha dejado claro. ¿eh? <ríe> y, y entonces no nos gusta, aunque seguramente lo hará, pero no podemos decir nosotros que, que lo van a hacer todavía. Vale, Muy muchas bien. gracias. Gracias, María Belén. Eh, también María Dolores Acosta, yo creo que estaba para... Para Pedro, porque o para Maricarmen que haya el plan propio, tiene que ver con, con un contrato que tiene en su grupo de investigación. Ha terminado el contrato puente, ha defendido la tesis y solicitó la POS2. Imagino que la POS2 se refiere a, la, a, a perfeccionamiento de doctores. Eh, que si está resuelta ya, perfeccionamiento de doctores. Pedro. O Maricarmen. Sí. Sí resolvimos, sí resolvimos antes de la cuarentena, ¿no? ¿Quiero sí, recordar? Que... Sí, la sí. pasamos por Consejo de Gobierno el otro no. día. ¿No? ¿No suena? Sí. Consejo se anuló que no Estuvimos pasara? Estuvimos viendo plazo? las alegaciones, ¿no? Pero Estuvimos no. trabajando con las alegaciones que había. Claro, yo, es yo, que como no sí. tenemos plazo… Estamos pendientes de las alegaciones para llevarlo a Consejo de Gobierno próximo. Sí, yo pasé una, unas cuantas alegaciones, entonces está pendiente eh, María Dolores. Está pendiente sí. de que veamos las alegaciones porque creo además que… Que pueden entrar algunos más y imagino que la próxima, sí. el próximo consejo se resolverá, ¿no? Claro, vamos a intentar que para el próximo consejo de gobierno ya tengamos todas y que podamos ya llevarlo y que se apruebe. Muy bien, muy bien. Pues ya está. Próximamente tendréis noticias. Miguel Ángel, ibas a decir algo? No, no, tenemos un pequeño problema probablemente con las postdoctorales que son en el extranjero. Ya sabéis que los contratos son en el extranjero y ahora hay imposibilidad física de, de desplazarse. Eh, bueno, habrá que, que valorarlo, ¿no? ¿Cuál, la fecha de inicio de resolver, pero que la fecha de inicio sea cuando se pueda ya iniciar realmente el contrato de postdoc en el centro, porque la normativa aclara que el contrato se iniciará cuando se cuando se inicie la estancia en el centro de recepción, cosa que ahora, ahora mismo es imposible, o sea que esto va, no creemos que dure mucho, pero pero ahí hay un problema que habrá que valorar también. Sí. Después Antonio La Santa, que yo creo que está respondida porque nos pregunta si, si los proyectos de convocatorio europeo se van a prorrogar. Yo creo que también está, está claro. Vamos a ver. Sí, sí. Nos pregunta Lucía, con los, bueno, con los dos randos, que también está respondía Nos pregunta, ¿se sabe algo sobre las notificaciones de los diseños de transferencia ¿Sabemos algo? Sigue, siguen llegando sus sanaciones, porque nos están llegando sus sanaciones de seis años, pero no lo sé. A ver si sí. Carlos sabe algo. Bueno. Ah, perdón, Pilar. No, no, lo que sé, bueno, están evaluando, continúan el proceso y no, no tenemos claro cuándo van a finalizar. ¿eh? No, no se tiene claro. Eh, Sabéis que hay compañeros que ya lo han recibido, otros lo van recibiendo, pero no se sabe cuándo va a finalizar. Sí, yo lo que podemos decir desde de Otri que las susanaciones que nos están llegando, pues las estamos, estamos emitiendo los certificados cuando cuando es posible hacer la, la subsanación. Eh, las de las últimas que tenemos noticias fueron justo antes de empezar el, eh, el estado de... Carlos, eh, del dime, Total. dime. ¿Todavía están llegando las la subsanaciones a tema de no has presentado el certificado correcto? Efecti efectivamente, efectivamente. Vale, o sea, que todavía están todavía están en la fase de evaluación. Por sí, a, algunas de ellas sí. sí. Y yo creo que esto implica que todavía no se han pasado ni en las comisiones, ¿no? Algunas, y, sí, y... algunas sí, otras no, claro. Las que están en el periodo de subsanación todavía no se han pasado a las comisiones. Yo creo que es difícil dar una respuesta de cuándo van a estar valoradas, ¿eh? Entonces, bueno, Pilar, estaba para tirar una pregunta, o un ruego, vale, simplemente, que lo... sí, creo que ya, ya se levanta, porque es, es Lucía, que toda la gente que no tiene contrato, FP1 y FPI, que no aparecen recogidas las negociaciones de la CRUE. Imagino con la petición para que os acordéis de ellos y que tratéis con cariño en esas negociaciones. a toda la eh, gente Vamos, que... Somos conscientes de, de que hay muchas personas que tienen otro tipo de contrato, otro tipo de ayudas. Y para la realización de tesis, que no se preocupen, vamos, estamos tratando a todo el mundo por igual y bueno, y yo creo que, que la respuesta será será muy buena por parte de toda la universidad y en general de la comunidad científica. Muy bien. Un momentito que viene de una persona aquí al chat está pidiendo más eso. Vale, perfecto. Disculpad, me Vamos a ver, hay una pregunta por aquí concreta, de 10.46. Aquí, Miguel Ángel, para ti. En relación a la, a la convocatoria FEDER, de una pregunta de, de Teresa María Ortega, convocatoria 2018, fondo FEDER, eh, los presupuestos ya están cargados en Universita 21, ¿no? Y nos indica si se podrán modificar algunas partidas y dice que nosotros, el vicerrector de investigación, indicó que enviaría una instrucción al respecto, para modificar partidas de los proyectos. ¿Sabes algo? Correcto. Eh, efectivamente, estamos todavía eh, sin sacar las instrucciones, estamos en ello. Hay que decir algunas cosas, como cuál, cuál porcentaje se podrá de mover mover entre gastos de ejecución y gastos de personal, cuál es el porcentaje, qué es lo que más le interesa a la gente, saber hasta qué punto podrá destinar parte de gastos de personal a gastos de ejecución, y viceversa, y esperamos en estos días sacar las instrucciones. Eh, espero que las podamos comentar en una próxima sesión virtual y ya con las instrucciones publicadas hagamos una sesión en que podamos comentar los detalles de, esa, de estas instrucciones. Vale, bueno, también estaba aquí María Belén, que ya lo hemos escuchado. Eh, Pedro, Pedro, Otri, eh, cuestiones de patentes. Los exámenes de patentes siguen en curso. ¿Sabéis algo en relación a las patentes? Por ahí por la Otri. Sí, Mira, hombre. Hola, bueno, Antonio. Hombre, bueno, Antonio, Muy ¿qué bueno. tal? Vale, saludamos. Igualmente, tío. Un poco afónico, a ver si se me entiende bien. En vale. principio aquí, aquí es como todo. Se han interrumpido los plazos de contestación del solicitante Salvo aquellos plazos que, que afectan a derechos de terceros, por ejemplo, cuando se oponen a la concesión de tu patente y el resto queda paralizado. Ahora bien, la oficina española sigue trabajando de, de forma habitual. O sea, han, han adoptado teletrabajo y no hay problema. Vale. En el caso, además, de que un plazo se quedara paralizado y no afecta a tercero, cuando nosotros contestamos, que nosotros también seguimos operativos, se reanuda. No sé, porque todavía no hemos contestado a ninguno, si tenemos que decir de forma explícita o no que se reanude, pero, vamos, en principio se reanudaría y no, y no habría mayor problema. Lo que no se paraliza de momento son vencimientos de, de cara a entrada en otras fases, a solicitud internacional o en otros países. Eso sigue, siguen contando los plazos exactamente igual. Muy bien, muchas gracias. Queda clara la cosa. y a, a a Cristina, Cristina Campoy. Eh, nos, nos indica, ¿qué pasará con los proyectos cuya actividad es presencial? ¿Vale? Proyectos con actividad presencial y los investigadores están contratados. ¿Podemos solicitar a ERTE? ¿Qué pasará, aunque se entiendan los proyectos y la financiación ya se ha terminado? Miguel Ángel. Eh, bueno, eso ya lo, lo vimos el primer día y lo publicamos, que todos los contratos de investigadores y técnicos con cargo a proyectos mantenían su vigencia con independencia de, de la situación, se consideró por el equipo de gobierno, que, que el vicerrector vice Enrique que está aquí, Pilar también, que era prioritario también la, la estabilidad de los contratos, claro, sí. eso a algunos proyectos pues le afecta económicamente o más que económicamente en cuanto al cumplimiento de sus objetivos, al final, como puede ser que no cumplan todos los objetivos porque no se está efectivamente haciendo un trabajo cuando requiere la asistencia presencial de en hospitales o, o toma de muestras, como es el caso de, de Cristina. Eh, bueno, habrá que ir viendo cuáles son las soluciones, pero la, la decisión era mantener, y, y sigue siendo, ¿no?, mantener en principio a, a los trabajadores eh, en sus puestos. Miguel Ángel, claramente eh, somos una institución pública y hacer un ERTE, mm, sí, en fin, claro. que con fondos públicos nos financien a una institución pública, eh, pues imaginaros. Eh, sí. Creo que la idea es mantener los contratos y, bueno, iremos resolviendo conforme sí. vaya avanzando la situación. Eh, es importantísimo si las instituciones públicas nos damos ejemplo y nosotros, además, todos, la mayoría, funcionarios que bueno, pues este mes hemos cobrado en tiempo y forma, que desde aquí quiero también agradecer a Habilitación el trabajo excepcional que ha hecho el mismo que se está haciendo desde todos los servicios de la universidad y también de investigación como estamos viendo, pues creo que, que debemos de ser solidarios y ver bueno, pues que, que debemos de responder con estabilidad, con los contratos mantenidos y dar la respuesta y cuando tengamos que hacer los ajustes que correspondan se harán como ya he dicho, respetando lo que esta universidad siempre ha tenido como señas de identidad, eh, su plan propio para estudiantes y su plan propio de investigación. Claro, contemplaremos esos casos en eh, las medidas extraordinarias que podamos sacar. Muy bien. Y tenemos aquí a, a Lorenzo. Lorenzo, un abrazo. Lorenzo Morilla. Sí. Vale, que, bueno, yo creo que también está respondido, pero si me ganas es que añadir algo. Los proyectos que terminan en junio. ¿Cuándo pueden pedir la prórroga, Miguel Ángel? El tiempo está ajustado y tienen que, que programar, los comenta de Morilla? Sí, pues, pues debería pedirla ya, debería pedirla ya, pero en fin, que el hecho de incluso la puede pedir en el mes de mayo, podría pedirla, porque ese plazo eh, lo va a permitir, pero que siempre antes que acabe junio, claro, lo suyo es que lo pida cuanto antes. Vale, Yo, eh, que lo vaya planificando. Sí, Lorenzo. No, gracias. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días. Bien, bien, bien muy bien. Me alegra saludarte. Igualmente. Lorenzo. Lorenzo, a mí también me da mucha alegría saludarte. Muchas gracias. Siempre. Vos, siempre a vos, a vos. Saluda. Muy bien, pues si os parece continuamos con... Bueno, eh, nos pregunta por el formulario. Aquí no contemplamos la asistencia en esta, en esta reunión, ¿vale? Por eso es una reunión de, de preguntas. Eh, vamos a ver si Mena, que es alumna del programa de doctorado de nutrición. ¿Debería, en la, la tesis... El día 8 de junio, pero el día 8 de marzo solicité una prórroga ordinaria. Y antes de que se, Entiendo que esta prórroga automática… Eh, vale, sí, la prórroga se sí, imagino que será automática, ¿no? La de las lecturas de tesis doctorales, ¿no? Eh, sí, se bueno. están concediendo, pero bueno, esto mañana sí, con la es escuela la doctora. doctoral lo vemos, pero se está haciendo, ¿eh? Sí, sí, se está haciendo, decías que, que no la han aceptado todavía, pero imagino que, que no tendrá ningún problema, no tendrá ningún problema. Entiendo que era del doctorado de nutrición, ¿no? Sí, Por tanto La, cosa, de la, no, la es escuela doctoral de ciencias de la salud, bueno, pues le enviamos un mensajito, pero como mañana he, he visto una conferencia con, sí, con eh. la Escuela Internacional de posgrado con las escuelas doctorales, lo podemos ver. De todas maneras, animo a la gente a que haga las defensas virtuales, ¿eh? Eh, están sí, funcionando claro. muy bien y me parece un avance importante para nuestra universidad. Muy bien, el fondo FEDER. Vale, bueno, esto yo creo que está. ¿Los contratos puentes se prorrogan? Me lo pregunta María Luisa Jiménez, Pedro, o Mari Carmen, o Miguel Ángel. ¿Los que acaban se prorrogan directamente? ¿O imagino que los. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, habrá que solicitarlo al menos. <risa> claro, eh, claro. Lo, lo, lo normal es solicitarlo, no sabemos, ah, habrá gente que no le interese, entonces primero hecho, una el solicitud plazo, El plazo para poder pedir la prórroga está abierto, con lo cual O sea que, y de luego María Luisa y se resolverá normalmente, ¿no? Porque la comisión se reunirá de manera virtual Claro, antes tendremos de que hacer una reunión virtual y... de la comisión de investigación tarde o temprano Claro, se vale, pasará perfecto. la comisión y seguirá el curso de siempre Ver, sí, Marica, es ¿verdad? importante porque la idea que tenemos es, por ejemplo, consejo de gobierno, sabéis que ya hemos tenido dos y se siguen adoptando y la idea, bueno, pues continuar con nuestra actividad y lo que se pueda ir aprobando virtualmente, aprobarlo, por tanto, yo creo que, que será importante que tengáis una comisión de investigación. Sí, sí, eso lo haremos. Ya hemos dicho antes que todo lo que se pueda mantener de forma normal lo vamos a hacer, eso lo haremos sin problema. Vale, eh... Bueno, otra vez Cristina, yo creo que está respondido porque va en relación a la financiación de proyectos europeos que están consumiendo contratos de personal. Si se va a poder solicitar algún tipo de ayuda. Creo que antes ya la, la rectora han dicho que están trabajando en, en este asunto de la frase de ayuda. Palma, Palma Chillón. Vale, también yo creo que está respondida. Dice que sí, sí. Eh, no, decía si es eh, la misma de siempre, de, de la prórroga del proyecto, si se puede justificar con, con, con esta crisis actual la prórroga, pues claro, o sea que no, no habría problema. Vamos a ver, David Laguna. ¿Se sabe algo, José Antonio, Juan Antonio, sobre qué pasará finalmente con las ayudas para estancia breve de FPU, que este año no llegaron a salir publicadas? Pues imagino que como todos los programas, ¿verdad? Claro, y, hay, y además, dada la situación actual, la verdad es que no sé si el ministerio está por la labor, la verdad. Ah, hay que esperar noticias. No, no doy garantía de que vaya a salir, la verdad. Vale. Alumnos de doctorado, una pregunta. Alumnos de doctorado que no tenemos ayuda y los centros permanecen cerrados en verano, ¿cómo podemos hacer ya, ya que ha terminado la tesis? Pues no lo sabemos. Ahora mismo tendremos que salir de la crisis sí. y veremos cuando se abran los centros. No, pero... Eh, sí, pero un tema también importante, es cierto sí. que la universidad cierra en el mes de agosto, pero hay investigaciones y los investigadores pueden entrar a través de la TUI para llevar a cabo. Poner en marcha, hombre, en este tema está siempre la experimentación animal es más complicada que otro tipo, pero evidentemente, aunque la universidad cierra en el mes de agosto, todos sabemos que tenemos compañeros y no son los mismos que hemos podido acceder cuando teníamos determinadas urgencias, ¿no? Vale. Sí, imagino que Pilar, la situación cambiará bastante cuando salgamos de, de, del encierro, imagino que será intentaréis dar hasta las facilidades posibles en este tipo de cuestiones de Hombre, claramente, claramente. Es cierto que el calendario académico está dentro de su fecha, o sea, que vamos cumpliendo con nuestro calendario académico, pero bueno, no descarto que si hay que adoptar decisiones que permitan que, bueno, que el mes de agosto estemos en otra situación, diferente a otro año. lo haremos. De entrada, pues, por ejemplo, imaginar que la selectividad se ha retrasado y hay una serie de plazos administrativos que tendremos que cumplir. Es decir, iremos viendo cómo corresponda. Mañana, por ejemplo, tenemos una reunión con la mesa de, de negociación y, bueno, yo esto es un tema que, que abordaré, ¿no? Yo creo que, que somos muy conscientes de la situación de emergencia, de alarma que tenemos y mm. daremos las respuestas que vayan correspondiendo. Vale, un momentito que está por aquí Lilian, de uno de los laboratorios, que me está pidiendo acceso y la tengo que incluir. Un momentito, ahora vez es que no... Vale. Ya está añadida. Vale. Y voy ahora a tomar las preguntas. Vamos a ver, nos hemos quedado. a la... Lorenzo, Ximena, Mari Carmen, vamos a ver. Palma Chillón, también lo hemos respondido. Vale, y aquí está Antonio Ortega, eh, a las 11 y 10, vale. Vale, no es relativa a los proyectos, que ya está respondida. Y Natalie, ¿sería genial si hay algún tipo de.? ¿Mm? Natalie Tavares, ¿sería genial si pudiera elaborar algún tipo de ayuda a los que no tenemos contrato para doctoral? Es muy difícil concluir el doctorado sin soporte económico. Bueno, yo creo que va un poco en la línea de lo que ha comentado antes tanto Enrique como Pilar, de que se habilitarán ayudas, se intentará habilitar algún programa especial y modificar el plan propio, ¿no? Eh, Natalie, ¿Sí? Eh, sí, digo que Yo, por respecto a la ayuda, lo que pasa es que Natalie pregunta eh, sobre los objetivos del plan propio realmente. El plan propio intenta ayudar a la gente a desarrollar su investigación y animarla y ayudarles para que puedan conseguir fondos de fuera. Si en algunos casos, es verdad, si no, tiene, no eres FP o FPI, pues tienes menos posibilidades de ir a algunos planes, eso es cierto. Eh, ¿Eso puede ser que lo contemplemos ahora en las ayudas que sacamos excepcionales? Pues puede ser que lo contemplemos, pero quiero insistir que el plan propio lo que trata es de ayudar a la gente a que consiga esos fondos externos estando en una estructura de investigación. Y eso ha sido siempre así, ¿no? Así que, bueno, en, la, en las ayudas que saquemos, y respondo también a Cristina, que ha vuelto a insistir sobre la cuestión que antes se le ha respondido, algunas cosas excepcionales tendremos que considerarlas. Yo entiendo lo, lo que dice Cristina, estoy pagando, estoy pagando y no puedo desarrollar la investigación. Quizás luego Europa, pues no me dé el dinero para poder continuar con esos contratos. Cristina, nos tendremos que sentar, ¿vale? Hombre, nos tendremos que sentar y tendremos también que, que, que ver qué respuesta se da. Yo espero que de esta claro. pues, no, la apuesta por la más D sea más grande, más intensa claro. y trataremos. No olvidemos que el plan propio siempre es un plan subsidiario. O sea, sí. eh, al final siempre se pide, nosotros debemos de acudir en primer lugar a las convocatorias europeas. Es donde están los grandes fondos de, de investigación. Luego las convocatorias nacionales, las convocatorias autonómicas y por último el plan propio. Es decir, el plan propio no es el refugio para sí. acogerse a las peticiones, es donde ha ido fallando otro tipo de, de subvenciones, donde se debe de acudir. ¿Y qué pretende el plan propio? Siempre ha pretendido reequilibrar, vertebrar la investigación de nuestra. Eh, un momento. ¿Vale? Y vamos sí. a continuar en esa actuación. Vale, Domingo Alcaraz tiene una sugerencia sobre trabajo, ¿vale? Sí, Pero ya, uno... ya la he visto, la he visto. Sí, la colgaré de, del grupo de Telegram Domingo que tenemos, ¿vale? Para que la, la puedan ver los, los compañeros. Eh, César se despide, vamos a ver qué nos tenemos por aquí. José también se despide, Victoria nos da las gracias. Eh, Benaví Barro. Ya que se está abordando el tema de la docencia virtual, entendemos que en Semana Santa no debemos dar clases ni programar entrega de tareas, ¿cierto? Por supuesto, por favor, tenemos que tener vacaciones. Eh, o sea que estamos en el calendario académico y por tanto el calendario hay que cumplirlo Ayer había estudiantes que se quejaban de que le están programando clases para la semana que viene Por favor, el calendario académico hay que cumplirlo Y entre otras cosas todos también necesitamos descansar un poco ¿eh? Y creo que es importante que bueno que, que se desconecte de todo el tema de aplicación docencia de Bueno y como siempre, siempre quien ha trabajado ha trabajado, quien no, no Pero por favor, respetar el calendario académico eh, sí, yo sé que, que esta universidad siempre está muy por delante en el trabajo de todo el mundo Pero sí os pido que por lo menos a, lo, a los estudiantes Bueno, pues le respetéis ese calendario que es fundamental Para que podamos cumplir, volveremos el, Creo que el martes era el día en que se volvía Y bueno, pues como siempre los investigadores Hemos estado trabajando durante más días Pero por favor, un respeto a ese calendario Muy bien bueno, yo creo que esta está respondida, que sobre la estancia habrá de GPU, después también, vale, la, vamos ¿no? a través del portal de seguimiento, esta parece bastante concreta, amiga. Este la leo, es ¿eh? de Onofrio. Adelante. A través del portal de seguimiento, ah no, esta va, creo que de la escuela internacional, si no la sabéis responder, la paso, claro. porque dice, a través del portal de seguimiento académico subí, subí mi solicitud para la autorización de estancia en institución superior. Actualmente están suspendidas también la actividad de la Universidad de Lisboa. En caso de aprobación de esta solicitud, me gustaría saber si los tiempos de permanencia en la universidad extranjera se extienden automáticamente. Pues es difícil responder, ¿no? Ahora mismo es difícil, sí. sí. Además, tampoco allí se puede... Hay vale, que ver la situación en Lisboa. Claro, es que después la, todo el tema de estancia será un tema que tendrá una circunstancia especial cada cada estancia, porque cada país... Claro que ver cuando acabe esto, cómo quedan las la posibilidades de viajar, que donde acabe la, el estado de alarma, igual habrá restricciones también todavía en los viajes durante algún tiempo. Entonces y yo hay, creo que, que, que, hay sí. que no se puede decidir tan rápido, hay que esperar un poco. Incluso habrá universidades que tengan sus propias medidas, algunas que se el cierre, otras que no dejen a mi, otras que no dejen, no dejen entrar dependiendo de que de, de Europa. De es España, que, imagino de... que Es una situación muy compleja. Pero bueno, sí. es muy difícil. Bueno, nos dan las gracias también por aquí, eh, Teresa María, a ver qué nos dice. Agradezco la reunión. No. Vale. Nos han preguntado, Daniel, por, por correo electrónico de gente que no ha podido entrar, si se va a repetir las sesiones. Sí, ahora lo comentamos, ¿vale? ahora sí. lo comentamos al final, porque también tengo ahí alguna, alguna sugerencia de, de Lilian, ¿vale? Y si quieres comentamos un poco ahora al final cuál va a ser la dinámica cada tema de servicio Pero, de reto, no. para el tema sí. de la... De la atención, si lo queréis. Sí, yo creo que estamos terminando ya porque por las preguntas de la, de la once y media. Y tengo algunas en el Telegram también, que las leeré. Me imagino que ya serán todas las mismas. Vamos a ver. Eh, vale, se despide. Me pregunta, pregun eh, de Alessio. pregunto y quizá alguien más la haya pasado. Tengo un contrato con carga proyecto y este mes no he recibido el salario. ¿Será un problema puntual o ha ocurrido algo? Bueno, Digamos, debe ser un, qué un, qué programa, un problema puntual, pero que nos mande un correo electrónico a Mguardi, ¿sí? y lo vemos. Sí, Dani. escuchamos por ahí. Cuéntame, Vicente. Sí, Hombre, Vicente, ¿qué tal? Me alegro de saludarte. Buenas, un abrazo igualmente. Hola, Vicente. Mira, es que estoy viendo, porque he visto la pregunta, y aquí en la base de datos está todo correcto. ¿eh? Se supone que tiene la fecha de transferencia el día 27 de marzo, o sea que será algo me imagino del banco algún problema y ya vale. eh, sí mirar perdonar. yo antes os dije que bueno que te agradecía lo mismo que a vosotros habilitación que habíamos cobrado en tiempo pero es cierto que no ha llegado a que algún banco eh, ha, ha tenido algún retraso ¿eh? o sea que mirar a ver si es un efecto del banco por donde él reciba la, la nómina porque en general vamos no es, no hemos tenido casos solamente como digo puntualmente en algún banco Vale. Eh, mira, perdonad, aprovecho para, sí. para despedirme y para agradeceros porque tengo que entrar en otra eh, videoconferencia. Eh, bueno, para mí ha sido un, un orgullo poder participar con todos vosotros, ver la, la dinámica, ver el trabajo extraordinario que se hace desde el vicerrectorado, desde los grupos de investigación de, y del interés que hay. Eh, si puedo me conectaré a la próxima, pero bueno, evidentemente agradeceros el trabajo, el esfuerzo y el compromiso que todos estáis teniendo en estos momentos tan duros y como nos despedimos siempre en estos momentos, pues quédate en casa. Un beso. gracias, <risa> gracias Pilar. Bueno, me voy a despedir aplaudiendo, que es lo que tenemos que hacer. <risa> Vale, venga, seguimos. Un Dios beso Dios. Gracias, Hasta luego. gracias, Pilar. Hasta luego. Adiós. Vamos a ver Miguel Ángel, Francisco Javier. Eh, ¿Se estaba pendiente de que el vicerectorado culminara unas instrucciones? Creo que esta ya la, la, la sí, le hemos... La sí, la hemos contestado. Las instrucciones de Proyectos FEDERES. Estamos en ello y esperamos que en la próxima o en la siguiente, bueno, no en la próxima si es pronto, pero una semana podamos sacar ya estas instrucciones. Y está por aquí nuestro amigo Jonathan Ruiz Ruiz, que creo que lo conocéis. Sí, no. Un <risa> poco. Hola, <risa> Jonathan. Es una pregunta fácil la que tiene. En relación a los contratos de técnico, empleo joven que termina en mayo, ¿se prorrogan también? Eh, no. Bueno. En principio no se pueden prorrogar los contratos de personal técnico, ¿vale? O sea que hasta ahora todos los estaban en teletrabajo, están cumpliendo como todo el resto pero no tenemos financiación para, para estos contratos. ¿eh? Financiación adicional. Sí que sacaremos una nueva convocatoria cuando se permita. Eh, no sí, sé claro. si Enrique puede decir a... no, no algo. En Teletrabajo los de los no tenemos en del ¿no? yo estoy trabajando con, con algunos de ellos normalmente. A, a, lo mejor hay, a lo mejor hay alguno que no está pudiendo hacer esto, ¿no? Porque tenía alguna actividad en laboratorio. Yo sí, lo ser. entiendo. Pero estos contratos dependen de los fondos de la Junta de Andalucía, eh, y no ha manifestado de momento nada. Eh, no lo sé. Yo, en principio, como dice Miguel Ángel, pues cuando termine su, su contrato finalizará y bueno habrá que esperar que salga esa nueva convocatoria, que es así creo que está dotada económicamente, al menos a día de hoy, que sepamos y que la sacaremos y, y las distintas personas que están ahí mismo, eh, haciendo esas labores podrán optar a esta convocatoria y, pues, y posiblemente pueden reengancharse con las nuevas convocatorias que vamos a tener. De lo que tenemos previsto en este momento Sí, muchas gracias sí yo creo que está claro que tienen que seguir trabajando un poco normalmente como estamos trabajando claro. el resto ¿no? al menos los, los que yo tenía integrado en mi equipo, Jonathan pues están trabajando normalmente, Me imagino que, que evidentemente como dice Enrique habrá algunos que no puedan, pero bueno eh, nos pregunta también si vamos a cargar las dudas Vamos a cargar las dudas, ahora explicaremos cómo las colgamos. También colgaremos la sesión, que también lo preguntan por aquí, que está, está grabándose. Y Ya sabéis que nuestros compañeros del Media Lab están subiendo todas las sesiones que, que, que vamos haciendo. Miguel Ángel, Cristina, gracias, gracias, gracias. Bueno, estoy leyendo los mensajes rápido. Vale, otra vez Cristina Campoy. Bueno, yo creo que... Vale, yo creo que está respondido... Eh, FPU, en cuanto a la ¿van a seguir entonces los mismos procedimientos que el FPU del Ministerio? La FPU del Plan Propio, Pedro, Maricarmen, y Enrique, eh, en cuanto a la FPU del Plan Propio, ¿van a seguir los mismos procedimientos que el Ministerio? Imagino que sí, ¿no? En principio, en cuanto a plazo y de demás, sí. En cuanto sí a lo ¿no? que, supongo que se refiere a que el Ministerio ha decidido prorrogar el más. Efectivamente, si se va a seguir el mismo procedimiento. Son acciones que contemplaremos, supongo, en esa dotación especial que hagamos. Daros cuenta que a lo mejor la dotación no es tan especial en el sentido de que algunos programas no vamos a tener coste, porque muchos están ligados a viajes y, pues, supongo que se van a reducir. Y lo que haremos será un trasvase. Pero, en fin, nos tenemos que sentar y verlo. Y, en principio, el plan propio suele ser subsidiario de, de la del Ministerio y demás y suele hacer lo mismo. Yo creo que el comportamiento que tendremos que aplicar será el mismo. Vale, aquí también nos pregunta GAR, FPU de 2015, con respecto a la prórroga de los contratos, ¿se tendrá en cuenta los investigadores que evaluamos a personas? ¿Cómo? Dice, eh, con respecto a la prórroga de los contratos, buenos días, FPU 2015, con respecto a la prórroga de los contratos, ¿se tendrá en cuenta los investigadores que evaluamos a personas? En mi caso, mis participantes son del Centro de Inserción Social y supongo que nos permitían la entrada. Yo creo que la respuesta, hay eh, un investigador de CPO que está haciendo una investigación con, uh, con, re... con personas y las, las dentro a... de un centro, imagino que tendrás que esperar a que abran el centro, como todo el mundo. Se refiere a la recogida de datos, ¿no? Que esté haciendo Sí, el... efectivamente, claro. creo que va a referir a eso. Estaba yo pensando en la evaluación de, de claro. contratos, pero va, es que está trabajando evaluando a personas de algún punto de vista psicológico. Es imagino que propia, tendrás que su, su propia investigación, yo creo que tendrá que esperar a que el CIS esté abierto y a que todo vuelva a funcionar con normalidad. Sí. Lo tener que prorrogar hasta que abran el, hasta que abran el centro normalmente o sea que ahí vamos a ver Santiago Giarro, una estancia durante los meses de febrero a abril pero no tuvimos que nos tuvimos que volver por lo que pueden los que estuvieron de estancia durante febrero a abril se han tenido que volver Miguel Ángel sí, ¿Y sí qué claro, pasa? claro antes de los gastos los pueden mandar no eh, sí, ya hemos dicho que todos los gastos, lo primero que tienen que hacer es tratar si son eh, billetes que han anulado y no van a utilizar el reembolso, si son gastos que han tenido que incurrir por, por volver anticipadamente de un nuevo billete, ese billete lo, lo incluyen directamente, si son alojamiento que ya tenían pagado eh, en el ahí o en el lugar de origen y que no han podido utilizar todo el, todo el tiempo ese alojamiento, eh, también se lo vamos a reembolsar, pero sí que les pedimos que al menos manden un correo electrónico a la empresa, al casero, y que le respondan di, diciendo al menos que no se les va a reembolsar, de forma que les podamos pagar eh, esos gastos de alojamiento, básicamente, por un periodo mayor que después van a poder haber disfrutado. O sea, la idea es reembolsarle todos los gastos, pero también guardar la acreditación de que se ha intentado solicitar ese, ese reembolso, ¿vale? Eh, uh -huh. Con ese criterio, todos los gastos los vamos a imputar a los proyectos, a la ayuda de estancia que tenga, de tipo que sea. Y luego ya lo veremos con el organismo. Ya nos trataremos de arreglarnos con el organismo que financia esa estancia. Vale, perfecto. Bueno, David nos preguntaba una cosa que está respondida y, solo, y la, la pregunta termina. Solo nos queda esperar y tener paciencia, ¿no? Y la respuesta es que sí. <risa> o sea, pues, bueno. También está por aquí Eduardo Ross. Eh, los trámites de nuevos contratos de personal con carga proyectos quedan bloqueados, que ya lo hemos comentado. O sea, queda bloqueado. Sí, sí. Ya, y, ya se tiene, y no se tiene previsión, Eduardo, de cuándo de cuando se, se van a poner en marcha otra vez. Eh, incertidumbre hasta que termine todo. Claro, no, no, no va a estar limitado a, a que la universidad abra o no abra. O sea, el tema se, en cuanto a los plazos, es un tema de plazos, no tanto de la universidad. Por tanto, en cuanto a los plazos vuelvan a correr, que eso será en cuanto acabe el estado de alarma, con independencia de que, de que cuando acabe el estado de alarma pueda decidirse que, que sigue sin haber actividad presencial docente. Eso no va a paralizar la, la resolución. Lo que la paraliza ahora mismo son solo en la suspensión de los plazos y no creemos que esto sea muy largo, no creemos, pero no Mal. podemos decir. También está por aquí Lilian, que dice que si vamos a recoger las preguntas, las vamos a recoger, ahora explicamos cómo. Después de correo, gracias, gracias, la sesión será colgada, gracias, gracias, gracias. Eh, y... Pues ya casi estamos sincronizándonos porque voy por la, casi las 12... Bueno, yo creo que las preguntas del chat las están todas respondidas. Voy a morir un momento por aquí, porque por el telegram que tenemos, por el grupo que tenemos, yo sigo publicando, también he hecho algunas. Vamos a ver. Bueno, hay una que hace Georgia, que ya la responderé yo tranquilamente, porque tiene que ver con el tema de credenciales. Toda la gente que no podía a los recursos de información, recordad que tenéis que utilizar la VPN la biblioteca tiene una biblioteca electrónica vale y podría saber acceder a toda la biblioteca a través de vpn es que me lo están preguntando mucho no puedo acceder hay una cosa que se llama vpn vale lo, ya pondremos algún videotutorial tutorial o algún tutorial por aquí po, po, por el chat de telegram Cristina, sí, además ¿tú? además han ampliado el número de VPNs que se pueden hacer a la, a la paz el servicio de informática ha contratado más vpn ¿vale? vale perfecto Sí, imagino que estarán saturados claro Vale, las contratos puentes que le iremos, también nos preguntan eso, lo iremos resolviendo conforme porcaremos alguna comisión. Vale, y, y ya está, ya está, ya hemos respondido todas las la preguntas, hemos llegado a, al final. Eh, vale. Entonces, Enrique, comenta un poco, comenta un poco cómo vamos a proceder a partir de ahora para este tipo de bueno. Y Miguel Ángel. Ahora, si quieres lo formalizas, pero oh, básicamente vamos a hacer una tabla FAT con las preguntas más importantes que han ido surgiendo aquí, también que nosotros hemos recibido por correo electrónico, con las respuestas cortas y concisas para que tengáis acceso directamente a ellas. Y luego ya he hablado con Miguel Ángel, pues posiblemente para después de Semana Santa, eh, poder hacer todas las semanas pues dos mm, conferencias estas virtuales, los martes y los jueves a lo mejor o ya dependiendo de las necesidades, si vemos que, que la hacemos, que está todo resuelto, pues hacemos una cada semana. Pero en fin, tener una ventana abierta para que podáis transmitirnos de, de viva voz y, y viéndonos las caras, pues las consultas que tengáis sobre lo que lo que os vaya surgiendo y también las novedades que tengamos sobre los, de, sobre los distintos programas o temas de investigación que puedan surgir a lo largo de, de la semana. ¿no? Eh, si vemos ahora también que mucha gente se ha quedado sin entrar hoy hasta charla que hemos organizado, pues antes de Semana Santa, o sea, esta misma semana intentaremos organizar otra. No, al final yo creo que han entrado todos, ¿eh? han entrado sí, todo, han el, entrado mundo todo porque el mundo. Ya, ya tenía yo la admisión de no sé por qué me lo había bloqueado a mí el Google Meet, no podía entrar nadie que no tuviera la cuenta con UGR Y vale. pero al final han entrado todos todo bueno. en bloque cuando entró Pilar. Eh, hay una, bueno, simplemente comentar que que es muy fácil, abriremos una sala como la que hemos abierto hoy, porque la sala de Google Meet está abierta y estaremos como si estuviéramos sentados en nuestra mesa, ¿no? Simplemente estamos en la sala, estamos atentos una hora por ahí y, la, y, y atenderemos la, las dudas que vayan surgiendo. Ya nos coordinaremos, imagino, con, con Miguel Ángel y con el resto de compañeros para ver a quién le toca, dependiendo qué día. Y, y ya está. También me han preguntado, que creo que es interesante, Lilian, por, por, por el Telegram, si vamos a dar algún listado de personas que puedan atender eh, dudas telefónicas o dudas por correo, si más, o que puedan estar disponibles para esa duda inmediata, Miguel Ángel. Pero bueno, yo creo bueno, que lo comentamos a nivel interno, ¿no? Y, y, y sacamos un documento eh, ofreciendo estos servicios mínimos o estos servicios virtuales, ¿no? Si os parece. Bueno, ahora mismo el teléfono, lo digo para la gente que está... El teléfono que tenemos activo es el 43008. Eh, el correo, cada uno contesta a los correos o bien se puede enviar a investigación UGR y desde ahí se distribuyen a la persona que es especialista en ese tema y si es una llamada telefónica directa al 430 -08, que lo tenemos desviado y por tanto es así si lo cogemos en horario de atención telefónica lo cogemos continuamente, ¿vale? Y de hecho, está recibiendo bastantes llamadas. Vale, pues... Yo creo que podemos dar la sesión por concluida. Enrique, no sé si quieres, si quieres decir unas palabras finales, si te apetece. Pues poco más. Eh, gracias a ti y a todos vosotros por el esfuerzo que estáis haciendo y por el comportamiento. Nuestra universidad está dando ejemplo en muchas, muchas acciones. Y nada, vamos a seguir avanzando e intentar que culminen pues, que bien tanto la docencia como la investigación. Nada. Nosotros estamos en ese empeño. Vemos que vosotros también. Yo creo que juntos lo vamos a conseguir. Muy importante, uno de los aspectos que antes he comentado, que estamos estudiando y que espero daros información pronto, que es el tema de mejorar para aquellos que no tengáis conexiones, pues, tanto los medios, en cuanto a ordenadores y en cuanto a anchos de banda que podamos proveeros. Estamos, estamos en ello y creo que ese es un aspecto clave que vamos a intentar resolver. Y luego, otro aspecto ya de investigación, que es, bueno, esa seguramente acción especial que sacaremos después de Semana Santa, Seguramente para suplir los problemas que haya habido con algunos gastos, por ejemplo, los que ha comentado Cristina o otros programas de investigación que tengamos necesidad de alargar, pues sacaremos ese, ese, esa acción especial, la estudiaré con gerencia con Miguel Ángel y con la rectora y os informaremos a la vuelta de Semana Santa. Nada más. Gracias a todos. Venga, muchas gracias, gracias. y aprovechad para mandar un abrazo a todos los que han visto la reunión y a todos los compañeros del Vicerrectorado. Se os echa de menos. Un ah, abrazo sí, sí. Y muy fuerte. Gracias a ti. Adiós, Dani, Dani gracias bueno. por todo. Gracias, Dani. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego.